este hermoso que tenemos, por lo cual buenas tardes a todos, casi buenas noches. Eh, empezamos agradeciendo a los compañeros de AUTE por proporcionarnos este hermoso espacio, ya es la segunda vez que venimos y poder discutir estos temas. Y agradecemos a todos ustedes por vuestra presencia y vuestro interés en estos temas que tanto nos están preocupando. Yo no voy a tomar la palabra, simplemente voy a intentar... Mo lo que se llama moderar, pero de alguna manera quiero presentar a quienes van a hablar, y bueno, sabemos que estamos acá a casi dos décadas de la votación, aplastante votación, de casi 65% de personas que votaron por el, eh, la reforma constitucional, siendo el primer país del mundo que reformó la Constitución para que el agua, que es esencial para la vida, sea un derecho humano. A casi dos décadas de esa reforma, Uruguay está yendo a una nueva privatización del agua. ¿O podemos frenarla? En eso estamos, acá tenemos unos cuantos disertantes que les vamos a pedir brevedad, tendrán unos 15 minutos cada uno para que de luego de eso puedan ustedes también participar, aportar, preguntar y lo que sea necesario. Por otro lado, les tengo que decir que acá tenemos materiales que es para que ustedes eh, se lleven, pueden pararse, a nadie le da vergüenza, en aquella escalerita hay también, este, nos llevamos materiales para leer nosotros en casa o para transmitir y llevárselo a vecinos, a organizaciones sociales, partidos políticos... <coughs> A todos nos importa porque el agua que es esencial para la vida nos tiene que importar a todos. Entonces, el debate de hoy en el cual queremos que todos estemos participando está centrado en el proyecto Neptuno y en el plan de saneamiento y vamos a empezar con nuestra compañera Carmen Sosa, fundadora de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Abuela Vida, que somos militantes de la vida en general y en particular en el agua, y Carmen nos va a hacer una introducción un poco eh, para ubicarnos. Así que luego seguiremos cuando ella termine. Le tengo que pasar el micrófono. ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vamos, algo que lo quieras tener a la mano. Porque el micrófono no para es para ella, no, no para nosotros. No. No para ahí. Bueno, muchas gracias no para a todos empezar. por estar acá. Es que, en Este tema tan importante como decía Najit. Y bueno, lo que yo voy a hacer es una breve introducción, un brevísimo resumen de lo que ha pasado después del 2004. Si, como decía, una de las preguntas disparadores, disparadoras, se ajustó o no todo lo que ha pasado en estos años a lo que fue la reforma constitucional del agua. Siguiente. Después que se votó la reforma, eh, en mayo del 2005... Un decreto del Poder Ejecutivo habilita a las multinacionales a continuar con su contrato. Es decir, se decreta que la reforma se prohíbe a las nuevas privatizaciones, pero las que están pueden seguir, pueden continuar operando. La Suez, que era una de las empresas multinacionales que estaba en el territorio, en Maldonado, vende sus acciones, el 60% de las acciones, al Estado, y Uragua se va... ...por incumplimiento, porque no había cumplido nada de lo, a lo que se había comprometido de hacer. Esto habilitó que Aguas de la Costa, Sociedad Anónima, la empresa que quedó operando... ...digamos, operó hasta el 2018, que es cuando cayó el contrato, en forma inconstitucional. Siguiente. En el 2006 eh, se crea la Dinagua eh, que es una división dentro del Ministerio de Medio Ambiente con el cometido de coordinar todos los actores con competencia en la gestión del agua. Esta estructura de una división dentro de un ministerio es claramente insuficiente para realizar todos los cambios que hubieran sido necesarios para el cumplimiento del mandato constitucional. Una gestión por cuenca... Perdón, ¿sí? Sostenelo porque no te escucho. Bien, una gestión por cuenca eh, está claro que no puede estar repartida en muchos poderes, ¿no? las aguas no tienen límites políticos. En este momento y, en ese momento y ahora son siete ministerios y las intendencias que tienen competencia en el agua. Por eso decía que esta estructura de una división dentro de un ministerio está claro que iba a ser muy difícil que cumpliera con el mandato constitucional. Eh, siguiente. Eh, en el 2009 eh, se aprueba la ley de aguas, la 18.610, con muchos avances como fue la creación de ámbitos de participación como los consejos regionales, las comisiones de cuenca, la obligación de crear instancias de educación ambiental como una herramienta social, pero en la práctica eh, no se reflejó totalmente. Por ejemplo, los ámbitos de participación no son vinculantes. Las comisiones de cuenca funcionan en días y horarios que a los interesados les es este, muy imposible, eh, es imposible participar, ¿no? Funcionan un día de semana a las 3 de la tarde. Y las instancias de educación ambiental que lo prevé la ley 18.610 nunca se crearon. Eh, en el 2017 se aprueba eh, una modificación a la ley de riego del año 97, habilitando a privados a embalsar, gestionar y vender agua, lo que crea un mercado lucrativo del agua eh, con fuertes impactos ecosistémicos, está claro. ¿no? También en el 2017 eh, hay un aumento adicional del cargo fijo de OSE en la tarifa que se presenta en ese momento como una tarifa ambiental para poder afrontar los crecientes costos de potabilización, es decir, estamos subvencionando a los contaminadores. Además de subvencionar a los contaminadores, está claro que significa que no se le está dando prioridad al consumo humano. En el 2017 también, el Poder Ejecutivo presentó un plan nacional de aguas, ese Plan Nacional de Agua llevó desde el 2009 hasta el 2016. En el Ministerio se contrataron consultores, se trabajó sobre ese Plan de Agua. Cuando el Ministerio lo presentó, le dio siete meses a la ciudadanía, a los movimientos sociales, a los que militamos para el agua, para hacerle, teóricamente, hacerle modificaciones o opinar sobre el plan. Está claro que un documento que creo que tiene más de 320 páginas este, era una cosa difícil en tan poco tiempo hacerlo, ¿no? Igual, de todas maneras, se presentaron modificaciones, hubo una discusiones se presentaron. Pero bueno, de la, desde la Comisión y de muchos movimientos sociales tuvimos muchísimas críticas a ese plan. alguna de ellas que, por ejemplo, el plan no incluye la ley de riego, que ya estaba presentada. No tiene una forma de financiamiento, ¿no? Llevar adelante un plan de mejora de agua, un plan nacional de agua, sin financiamiento resulta un poco difícil. El modelo productivo que tenemos en este momento, monocultivos diversos, entre ellos la soja transgénica, con la carga de agrotóxicos, la producción forestal de árboles exóticos a gran escala impiden las zonas de cosecha de agua, amenazando las cuencas y, y, y contira, contaminando todos los suelos y la biodiversidad. Según la academia, todos nuestros cursos de agua tienen algún grado de contaminación y casi el 80% de esa contaminación es difusa. Este modelo nos deja un crecimiento exponencial de cianobacterias en el agua. Una de las tantas consecuencias de este modelo es la aparición de cianobacterias en nuestras playas, que todos podrán recordar que hemos tenido varios episodios, con los impactos en la salud que eso, que eso tiene. Sí. Y llegamos a las plantas de celulosa. Llegamos a las plantas de celulosa. En este momento se está instalando la tercera planta de celulosa en nuestro país que va a consumir 125 millones de litros de agua por día, equivalente a la población de casi un millón de habitantes, y va a descargar sus desechos en el Río Negro. Por normativa, el río puede tener hasta 25 microgramos de fósforo por litro de agua. En Palmar, los niveles oscilan entre 124 y 134. En Baigorria, están en 83 en Rincón del Bonete en 91 la planta actual de, de UPM que ya tenemos una planta de UPM sobre el río Uruguay tiene permitido verter 74 kilos de fósforo por día este proyecto que levantes la voz ah, perdón. Dicen que se más el aire que perdón este proyecto no contó con ninguna participación no pasó por ningún ámbito de participación siguiente bueno, y después este, tenemos la creciente privatización de OCE, ¿no? La privatización de, de OCE, el desmantelimiento de, de, desmantel, desmantelimiento de la empresa, del organismo, eh, el no ingreso de funcionarios, etcétera, ¿no? Que acá el compañero Federico seguramente se va a referir al tema. Y bueno, y la frutilla de la torta es el proyecto Neptuno, ¿no? Que significa, eh, un proyecto que significa la privatización abierta de los servicios de agua potable. Y solamente que, que acá va a hablar la compañera de Tucutuco, de un movimiento social que está militando por ese tema allá en San José, y iba a hablar el director autotuño seguramente de ese proyecto que se ha, se ha manifestado en contra. ¿no? Solamente como un dato, por ejemplo, de, de, de lo loco que parece tomar agua del río de la Plata, tenemos que pensar que en la, en la cuenca del río de la Plata están involucrados cinco países, Cinco países vierten los desechos al río de La Plata. 130, 130 millones de personas vierten los desechos ahí. Resulta obvio que asegurar la calidad de la fuente de agua en ese recurso va a ser imposible, ¿no? Además se habla de una inversión de casi 300 millones de dólares, que lo vamos a pagar los uruguayos de nuestro bolsillo, de nuestra tarifa, seguramente, ¿no? De nuevo, la discusión de este proyecto tampoco pasó por ningún ámbito de participación. Y bueno, como dije que iba a ser absolutamente sintética porque en 20 años tendría para hablar mucho de lo que ha pasado, pero muchísimo. Este, me quedo por ahí y vamos a escuchar a los otros compañeros. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias a la compañera Carmen Sosa en nombre de la Comisión del Agua que hizo, un como todo, tiene que ser breve aquí, pero nos dio un pantallazo de estos casi 20 años, de estos 20 años de lucha y estos casi 20 años de la reforma. Bueno, ahora nos toca escuchar al novel Presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, un joven que conocí cuando era estudiante y estaba representando en la FEU, y nosotros que apostamos a los jóvenes, estamos apostando a que este nuevo presidente, con esa trayectoria de compromiso en los cogobiernos universitarios y compromiso militante, también nos ayude en toda esta lucha y seguramente lo va a hacer con todas las energías que su, su juventud también le permite. Bueno, muchas gracias. Este, gracias por la, la presentación. Que... Perdón porque no dije el nombre, y me lo acaban de hacer notar. Federico Kramerman. Gracias. Creo que pusiste la vara un poco alto en cuanto a las expectativas. Este... Ah, aguantate eh, No, pero bueno. Primero que nada, muchas gracias a, a la comisión por la, por la invitación. También gracias a los compañeros de, de Aute por, por poner a disposición su local para, para la actividad. El agradecimiento es doble porque nosotros venimos de hace una semana de, de nuestro primer congreso de este año, nuestro congreso nacional de delegados, donde este tema de la privatización del agua, la, la privatización de la OCE y en, y en particular el, el plan Neptuno fue un tema que, que debatimos y tenemos una posición tajantemente en contra del mismo. Así que yo cuando pensaba un poco qué plantear en la charla, este, para ver sobre todo porque... Este es un tema que lo podemos encarar desde diversos aspectos, sí, y podemos debatir, como ella decía, ya podemos debatir horas cada una de las partes que, que esto presenta. Se puede discutir lo ambiental, se puede discutir lo técnico, se puede discutir el negocio que hay atrás, se puede discutir más en general la privatización del agua o, o, o la concepto, el concepto del agua como un bien transable, que es lo que para muchos de nosotros está, está de fondo de esto, pero también hay que pensar cómo logramos evitar esto a la hora de, de, porque si no podemos, insisto, uno puede debatir de cada uno de estos aspectos bastante, igual está bien manejarlos todos, porque quienes están del otro lado avanzan y avanzan rápido. De hecho, nosotros pudimos debatir en el Congreso porque el directorio de el directorio de OCE nos entregó el proyecto de factibilidad, que se entregó formalmente por, por, las, por el consorcio privado el primero de abril, nos lo dio el 19 de abril, y nos lo entregó entero. No dice, opa, esto no es común. Pero nos lo dieron porque. Están muy seguros en lo que van a hacer. Eso obviamente permite a nosotros conocer un montón de aspectos que hasta el 19 de abril teníamos determinadas vagas ideas y que ahora conocemos mejor, que también nos permite responder. Y obviamente nosotros en el sindicato somos los trabajadores de la OCE, tenemos compañeros de las distintas áreas, conocemos de qué se trata esto de potabilizar el agua. También conocemos los posibles problemas que hay. Podemos debatir la parte ambiental si se quiere, si técnicamente o si sea, ambientalmente el lugar que se elige para esta nueva toma en el departamento de San José, es correcto o no. Es decir, podemos entrar en el debate, unos compañeros nos acercaban datos de estudios de la Facultad de Ciencias, el tema de la salinidad, que es conocido y que no, es, no tiene una solución sencilla, el tema de la cianobacteria, que bien mencionaba, mencionaba Carmen, la concentración de nutrientes que tiene el río de la Plata, justamente porque el río de la Plata es la desembocadura de, otro, de una enorme cuenca, en realidad, es decir, todo eso lo podemos discutir, y podemos poner en, en tela de juicio por qué se eligió ese lugar. Ya sabemos que el argumento oficial viene porque, bueno, el caudal del río de la Plata es casi infinito, entonces podemos tomar agua de ahí, podemos podemos volver agua a Río de la Plata sin, sin riesgo de que se nos acabe, que es lo que se nos presenta como problema en la, en la actual toma de agua, siempre, perdón, estamos hablando siempre del área metropolitana, que son dos tercios de la población del país, ¿no? Eh, y los problemas que presenta hoy la toma en aguas corrientes, donde... Se prevé que para el 2021 hay estudio, ¿no? para el 2045 eh, podemos no estar llegando al, al caudal necesario. Y demás. Uno puede discutir eso, discutir si no es mejor aumentar, como ha estado sobre la mesa, la capacidad disponible de aguas corrientes mismo, porque es discutible eso, ¿por qué no? ¿Por qué no aumentamos la capacidad de agua corriente? ¿Por qué no aumentamos las reservas? ¿Por qué no se construye la presa en Casupá? Todo eso puede estar sobre la mesa. La discusión ambiental y técnica es interminable. Pero, tiene, pero de fondo es política también, porque hay, a mí me toca un rol, yo solamente tengo un rol técnico en mi, en mi trabajo. Lo técnico siempre tiene solución. La sal se puede sacar, el fósforo se puede sacar, los nutrientes se pueden sacar. Obviamente, las soluciones cuestan dinero. Se transforma en política cuando el otro te pone la raya, es decir, hasta acá voy a gastar. Y por lo tanto, toma una decisión que deja de ser técnica y pasa a ser política. Entonces, sobre esa parte, está bien que manejemos todo, ...los datos para decir, miren, yo tengo estos cuestionamientos... ...de que la toma se haga sobre la solución técnica... ...donde, ¿cómo está pensado esto ahora que conocemos el proyecto? Porque al principio no se sabía bien qué significaba... ...más allá de una segunda toma de agua... ...ahora sabemos que quieren tomar agua de Arasatí en San José... ...pero que la van a bombear para construir una laguna artificial... ...que de ahí van a alimentar una nueva planta... ...pero que va a estar bastante lejos de la costa, por cierto... ...va a estar cerca de la Ruta 1, todo eso ahora ya, está, ya se sabe... ...y va a haber una larga tubería de aducción... ...que no se conectan a aguas corrientes... ...que se conectan al recalque de Melilla... ...es decir, entra directo al sistema Montevideo... ...es decir que desde Melilla, aguas abajo... El recalque de Melilla, ya el agua viene... ...mezclada, vamos a decir, entre, entre comillas... Entre, ...entre aguas corrientes y, y la nueva planta... ...del proyecto Neptuno... ...y podemos discutir si eso está bien... ...si eso está mal, va a tener obviamente eso... ...va a presentar dificultades en el control... ...de la calidad del agua, si aparece un incidente... ...aguas abajo donde el agua se mezcla... ...¿sí? capaz que si el agua viene salada... ...vamos a ver de dónde vino, pero si hay el problema es otro... Va a ser mucho más difícil identificar dónde se produjo el error en la producción de agua potable. Pero, yo decía, podemos discutir estas cosas, y seguro está, está muy bueno que podamos tener argumentos para cuestionar el proyecto que hay del otro lado, porque muy seguramente del otro lado también hay una cuenta económica de qué es más barato, por dónde paso la tubería, dónde tomo el agua, qué proceso le hago. Pero de fondo hay que discutir conceptualmente lo que se está haciendo. ¿Quién tiene que producir el agua? ¿Sí? Porque lo que está de fondo es eso hasta podemos ir más para atrás, ¿quién tiene que construir? Cuando la OCE o el Estado construye, en este caso, infraestructura importante para brindar servicio a la población, uno puede ir 50 años para atrás o más y lo construye el propio Estado, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados y nos parece natural que cuando, en nuestro caso en la OCE, quieren construir una planta de agua o de saneamiento, hacemos una licitación, un privado la construye y lo que llama llave en mano se la entrega a la OCE eso en realidad no tiene por qué parecernos tan natural. Hace unos años el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por algo tiene ese nombre, era el, que, era el Estado el que construía. Ahora ya pasó tanto y se ha comido tanto que eso ya no sucede. Hace mucho tiempo la O se construye y entrega bajo la excusa de que si yo obligo al privado que me construye a operar un tiempo, me aseguro que me la construye bien, con esa excusa se entrega la operación, desde hace más de 10 años ya, de plantas de tratamiento o agua, a privados que la construyen y la operan. ¿Sí? Esa excusa, por eso digo, es una excusa, porque al principio parece va, parece lógico. Si yo se la doy al que me la va a operar el primer año y yo lo voy a multar, si no la opera bien, entonces la va a construir bien. Así no lo multo. La verdad es que en la OCE podemos citar ejemplos de que esos contratos se han renovado, renovado y renovado porque está asociado a la situación de la OCE de falta de personal y demás, que eso ahora lo voy a mencionar con más detalle más adelante, pero está asociado a eso. Si yo construyo una nueva planta, en algún momento preciso funcionario que opere en esa planta. Si yo no, no ingreso personal... Es obvio que cuando, y así ha sucedido, tenemos casos de plantas de tratamiento, que se, con esta excusa de se la doy dos años, así me la construye bien y la opera, cuando llega el momento de entregarse la OCE, la OCE no tiene personal y le termina renovando al privado que siga operando la planta. Entonces, por eso la discusión es más conceptual. ¿sí? ¿Quién tiene que producir el agua potable? Es el Estado. ¿sí? La OCE es una empresa estatal. La respuesta Jurídicamente correcta, la OCE ya está dada por, el, por el, la gerencia jurídica de la OCE ellos dicen, eh, el artículo 47 del cual podemos hablar eh, no se viola porque quien le va a dar el agua a la población va a seguir siendo la OCE entonces no hay ningún problema con la constitución y se acaba la discusión para ellos ahí, ¿sí? Que está bien, la discusión se acaba ahí porque la discusión sigue siendo conceptual está bien que la OCE entregue la producción del agua potable a un privado y sobre todo el negocio que quieren hacer ¿Sí? porque no es un negocio como estos, estos cortitos de operación de una planta, es un negocio donde el, no estoy dando una planta de OCE para que la opere, la planta es privada y yo le compro lo que, el agua que produce, el agua que potabiliza, y la incorporo al sistema después de la OCE, de la, y ahí es donde llega la, el agua potable a la población. Eso para nosotros es un cambio conceptual, que es obvia, obviamente es una privatización a la cual nos oponemos, y además un pésimo negocio para el Estado y obviamente para la OCE, donde los propios trabajadores estamos involucrados. La parte del presupuesto de OCE que se compromete, que está, hablan de 12 millones de dólares, tengo un informe del gerente general de, que hizo en enero ahí, eh, ahora nos lo dio, habla de comprometer en torno de 12 millones de dólares del presupuesto de inversiones de la OCE de manera permanente por. No me, nunca me termina de quedar claro cuando escucho al ministro de Ambiente si el contrato es 25 o 30 años, pero eso no importa, digamos, vamos a suponer que es 25, 28 es ahora, bien. 28 años. 28 más 2 porque es las 2 de construcción, así como dan 30. 28 años de presupuesto comprometido de la OCE. Eso para los trabajadores es un problema, ¿no? Además, cada vez que nosotros queremos discutir condiciones laborales, salario y demás, nos vamos a enfrentar a que una parte del presupuesto de la empresa ya está permanentemente comprometido. Este es un problema de todos los formatos público-privados, no solo, no solo este, sino que to, todas las asociaciones entre públicos y privados que comprometen, porque, que comprometen presupuesto público, obviamente, por más que gracioso ¿no? que quienes desde el gobierno tienen la iniciativa, tengan una enorme defensa de que cuanto más libre el mercado y menos Estado presente, mejor funcionan las cosas, después cuando vamos a la verdad de la milanesa, perdón, así eh, esto de libre no tiene nada digamos, para el para el privado es ganar, ganar cuando el Estado te sale de garante, cuando el Estado te asegura una compra mínima, que eso es lo otro que está atrás ¿no? si fuera libre mercado, tenés que bancártela, cuando alguien precisa agua vendrás y cuando hay abundancia la OCE no la va a precisar, sin embargo todos sabemos el contrato que hace lucrativo e interesante para el consorcio privado, y por eso plantean la iniciativa y están tan interesados, es porque el Estado es garante de que siempre va el privado va a ganar. Y va a ganar a costa del presupuesto público. Y muy probablemente no solo se va a comer presupuesto de la OCE, sino que se va a ir paulatinamente trasladando a la tarifa. O sea, que ¿quién va a terminar pagando el negocio? Toda la población. ¿Sí? Nosotros tenemos una fortaleza igual. El artículo 47 de la Constitución es per peculiar en el Uruguay. ¿Sí? No, no en todos lados está a nivel a ese nivel legal, a nivel de Constitución, el, el que el Estado tenga que asegurar la provisión del agua potable. ¿Sí? Y, y eso no es casualidad, no es porque el Uruguay sea peculiar, es porque una lucha concreta de compañeros que se le pusieron al hombro, que convencieron a la población, y es un logro, yo diría, una enorme virtud, un logro muy importante, del cual nos podemos agarrar hoy para esto, pero también tenemos, tiene que servir para... ...para aprender que con esas cosas no basta. ¿sí? Es un logro y a su vez muestra una debilidad. La debilidad es que a veces esas cosas nos hacen la trampa... ...a veces creemos que con eso ya está. ¿sí? Como está en la Constitución escrito, tenemos el agua asegurada. Y la verdad es que no, la verdad es que no. Que la discusión es política y que el problema de fondo es quién tiene más fuerza. Seguramente la clase trabajadora uruguaya en ese momento... Tiene una, ...logró acumular una fuerza importante, estamos hablando del 2004... Para lograr poner ese artículo en la Constitución y tirar por tierra todo el, el embate privatizador, porque estamos hablando que ya, por ejemplo, en el departamento de Maldonado ya se había privatizado una parte de la, de la OCE, ¿no? Para, no, no, estamos, ¿no? No era en el aire la, la pelea, ¿no? Y después, como bueno, la compañera ya describió, después vino la ley de riego, ya un concepto mercantilizador del agua. Sí, no es el agua que le llega a la gente en la canilla, pero es el mismo concepto. Y ahora el proyecto Neptuno. Sin hablar en el medio, solamente porque me pidieron ser breve, podríamos, me puedo o aburrirlo citando ejemplos de privatización del agua dentro de la OCE, ya o sea, dije, operación de plantas, tercerizaciones, entrega de un montón de parte del área operativa a privados, abundan, no traje la lista porque me pidieron que fuera breve, si no podemos estar rato mostrando cómo eso sí avanza y avanza, ¿no? No. la OCE sigue siendo pública, pero la realidad es que por dentro, y acá le, le cabe el sallo a todos los colores, por más o por menos o por distintos lados, el avance de los privados adentro de la empresa ha sido abismal. Esto, el proyecto Neptuno, sube, sube a otro nivel, ya pone el pie en el acelerador y cambia radicalmente el, y, y conceptualmente el tema de la producción en sí del agua potable. Los compañeros lo mostraban ahí cuando hablamos de las plantas de celulosa, de las hojas y demás. Creo que lo, lo que está de fondo cuando hablamos del agua, tiene, está muy vinculado, este debate también lo dimos con, con el tema de la ley de riego, está muy vinculado a ...al modelo de país de fondo. El agua es el agua y la tierra en Uruguay... ...son la riqueza natural que tiene el país. ¿sí? Para nosotros era el agua que sale por la canilla... ...pero el, lo que el país exporta... ...la celulosa, la soja, la carne... Eh, ...el trigo, el arroz... Bueno, ...para quienes por cierto fue hecho a medida... ...la, la ley de riego... ¿sí? Eh, ...son consecuencias del modelo económico... ...de cómo se inserta el Uruguay en el mundo... ...en el cual en este país existe un consenso... ...de los 70 hasta acá... ...de cuál es el rol del país en el mundo como exportador de materias primas y demás, y ahí es donde el agua se vuelve un bien en disputa, porque es lo que está detrás de esa riqueza que exportamos. Entonces, uno puede leer los informes del Banco Mundial, acá no, no, no quiero aburrir, digamos, pero uno lee los informes del Banco Mundial y cómo, cómo se traduce eso a los cambios legales en el país, la ley de riesgo es el mejor ejemplo en ese sentido, ¿no? pero esto que está pasando con el Plan de Neptuno también, es decir, visualizar el agua como un lugar a lucrar, ¿Sí? porque es parte de lo que está atrás de la riqueza que el país genera, y por lo tanto avanza, que, que el capital avance sobre eso. eso. Eso es en concreto lo que está detrás de estas cosas. ¿sí? ¿Cómo se dan estas cosas? Obviamente el camino para que se pueda presentar y parezca aceptable a la, a la población, el desmantelamiento de la empresa pública, la tercerización y la privatización por dentro, en, en, ahora sí, en, en el último tiempo, el no ingreso de personal a OCE, que va reduciendo la plantilla en las distintas áreas y obviamente eso tiene como consecuencia directa el empeoramiento de la calidad del servicio, asociado a la baja de inversión, en la OCE la inversión se vino a pique, ¿sí? de esa manera es fácil justificar si la planta de aguas corrientes que es con lo que va a competir el proyecto Neptuno, tiene cada vez menos, menos personal, si se invierte cada vez menos y demás, cada vez parece más justificable o parece más razonable plantear el miedo de que en determinado momento no vamos a poder abastecer al área metropolitana de agua potable. Sí, claro, el problema para quién va, justamente. Así pueden pagar el negocio porque acá hay un claro interés también de favorecer este consorcio privado. Eso, eso está claro, que hay un negocio con un interés muy claro, de un privado, está fuera de dudas. Ahora, ¿qué...? También hoy hablábamos cuando empezaba esta charla, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por supuesto que denunciar la situación, pero de fondo es un problema de fuerza, ¿sí? Nos sirve, que le, sirve o no sirve que esté el artículo 47. Sí, por supuesto que sirve. Nos da un lugar muy firme de donde agarrarnos. Ahora, si no tenemos fuerza, eh, como, como la ley de Rigo lo muestra, el, el artículo 47 puede quedar ahí escrito que esto va a avanzar igual. Y están decididos a, a avanzar igual. Entonces, quizá esta charla, la cual saludamos la, la iniciativa, pueda ser el puntapié inicial... ...para comenzar, primero una denuncia pública... ...que si no le vamos, si no sacamos acá... esto ...la verdad que a mí me sorprende... para ...muy gratamente la cantidad de gente... ...además de la presencia de los medios... ...que ha, que ha venido a la charla... ...y para irnos con optimismo... ...pero con el desafío y la responsabilidad... ...de que esto sea el puntapié inicial... ...para, para poner en debate público esto... ...para obligar a quienes quieran... ...a ver, no, no van a venir a debatir acá con nosotros... ...no creo que el Ministro de Ambiente se venga a sentar acá... ...a debatir de verdad, ¿no? ...pero sí... A medida que podamos poner en debate público esto, obligar a que den explicaciones y podamos cuestionar de fondo lo que, lo que está detrás y, y explicarle a la población que el problema no es solo que abran la canilla y sale agua, sino lo que hay atrás. Cómo se produce el agua potable, quién la produce, quién va a terminar pagando este negocio que intentan hacer. ¿Sí? Obviamente esto tiene un intento doble, porque quienes podemos defender la, el carácter público de la OCE, que somos todos, pero obviamente los trabajadores de la OCE tenemos que estar a la altura de ello, también nos busca debilitar. Por poner un ejemplo, el rol de la potabilización del agua, si yo le entrego esto a un privado, el rol que tenemos, la fuerza que podemos tener los trabajadores, obviamente que va a quedar mermada, objetivamente, nos guste o no, por poner un ejemplo, estuve un conflicto el año pasado donde el eje fue poder empezar ocupaciones, que empezó por una ocupación de la planta de aguas corrientes. No es lo mismo eso si tengo otro... ...que, que cuando, eso sus, cuando los trabajadores toman medidas... ...tengo donde, de dónde boicotear directamente esa medida... ...solucionado... ...y por tanto la fuerza nuestra se reduce un montón... ...por tanto la, la intencionalidad ahí... ...también es clara... ...para avanzar aún más... después ¿verdad? ...para, para, para avanzar aún más en el proyecto que... Es ...privatizador completo... ...ignoré... ¿Sí? ...ignoré toda la parte del saneamiento... ...donde también hay, hay una iniciativa... ...pero como viene más atrasada... Y, ...y quizá lo del Neptuno es más alarmante... ...y, y realmente están con el piso en el acelerador... Lo, lo dejé para, para otro momento. Pero bueno, resumiendo, eh, obviamente cuentan con, to, con la Federación de, de Funcionarios de OCE para, para esta pelea, y creo que tenemos que darla todos en, en conjunto. Y para nosotros lo que define es la capacidad de organizarnos, pelear y poner este tema en la agenda pública, denunciar que más allá de cómo se nos quiera vender esto, esto es un claro avance privatizador y mercantilizador del agua potable. Gracias. Agradecemos al compañero Federico Kremerman, eh, nos deja cosas para continuar el debate. <coughs> un montón de preguntas y un montón de respuestas y quizá eso que puede ser un desafío, llamar al, al Ministro a esta cantidad de gente y que nos dé respuestas. Anotemos eso porque está interesante. En este país lleno de aguas dulces que tiene todas las posibilidades de, de suministrar agua y usar esa agua. Acá tenemos a la compañera Cristina de Dolio, que está representando a la organización social tucutuku de San José, de la zona de Arazatí, donde ellos nos han contactado específicamente por este tema y evidentemente ella nos va a poder explicar mucho más claramente lo que es este proyecto desde el territorio importa eso, porque muchas veces nos dicen, ah, vos que estás en Montevideo, ah, vos que estás en Salto, vos... bueno, eso también porque a todos nos impacta lo que pasa en cualquier parte del territorio, pero en este caso tenemos a la compañera del mismo sitio de donde nosotros estamos preocupados que ocurran cosas que no queremos. Bueno, buenas noches. Este, gracias por la invitación y... oh, más, fuerte. más fuerte, bien. Gracias por la invitación. Este y bueno, eh, queremos contarle un poquito eh, qué es Arasati. Arasati es eh, un balneario, eh, un balneario agreste, natural de unos 6 kilómetros más o menos de costa, eh, eh, agreste porque no tiene viviendas, no tiene luz eléctrica, eh, no tiene paradores, no hay ruido, eh, es un lugar eh, sano y sin contaminación visual, sin contaminación sonora, y el agua seguramente no está, debe estar contaminada como en todos lados porque es un, está en una zona, eh, es como al final de una zona rural que se llama Rincón del Pino. Y bueno, este, nosotros eh, la estamos defendiendo desde el año 2019. Eh, ahí hubo una, este, una un corte, corte de árboles. Este, un talado eh, de árboles y, y bueno, eso nos movilizó como vecinos este, lo vivimos como una agresión a ese medio este, y bueno y, cuando quisimos acceder a la, a la parte de playa natural, porque hay una parte de barrancas y otra playa de, de otro lugar que es una playa donde uno puede llegar donde hay arena este, no, donde eh, los barrancos allí no llegan y nos encontramos que había un, un, un, un alambrado y una tranquera y cortaban el, el ramal de ruta, es un ramal de ruta 1, el camino que, que llega hasta allí. Este, eh, y bueno, ese, ese sector lo privatizaron. Eh, un privado este, eh, modificó hizo modificar el, un plano que fue aceptado por Catastro y que fue aceptado también por la Intendencia, y eso está en manos judicial, porque un grupo de vecinos lo, este, eh, empezó un juicio contra ese privado. Este, y, pero nosotros surgimos, la agrupación nuestra surge eh, a partir de ese, de ese corte de árboles, ¿verdad? Nosotros eh, comenzamos a luchar por Arasatí a raíz de eso. No, no era por el agua, porque nosotros ignorábamos absolutamente todo este tema. Y... Bueno, después con el cambio de gobierno y el anuncio de, del proyecto Neptuno, que no sabíamos dónde era el proyecto Neptuno ni lo registramos, pero después eh, nos enteramos, de empezaron a ir este, técnicos de OCE y, y empezamos a. Nos enteramos que era el, el proyecto Neptuno era una toma de agua eh, en, en Arazatí. Así que bueno, este. Allí también hay un pueblito de pescadores, hay una, entre 16 y 20 familias más o menos, este, hay pescadores artesanales que viven de eso, ¿verdad? Es un medio de vida. Y bueno, es una zona este, que no tiene, mucha, no tiene voz y nosotros nos hicimos la voz de, de Arrasatí. Por supuesto que no... Eh, bueno, en principio, le, contarles un poquito también que allí hay un proyecto este, que nosotros este, intentamos, que se intenta hacer con una mesa de trabajo. Este, la idea es proyectar eh, un desarrollo, eh, este, eh, certificarla como playa natural. Para eso contamos con este, la, la comuna, con la intendencia, pero... este. La, la, la, o sea, nosotros solicitamos la Intendencia que haga ese desarrollo de, de playa natural, este, pero no... Eh, o sea, varias personas se, se, se reúnen para ese proyecto, pero no hay demasiado apoyo, no, no, no notamos demasiado el apoyo, porque obviamente que Neptuno está haciendo mucha fuerza. Este, logramos ver una foto de dónde estaría, un plano de dónde estaría ubicado Neptuno, eh, en, en, eh, donde está, donde lo ubicarían, no permite llegar a esa playa natural, más allá de que levanten el juicio, que le hagan abrir la tranquera, o sea, esa zona la dejarían sin playa, es un lugar concurrido por mucha gente, por mucha familia, es una playa muy tranquila, este, en todos los sentidos, incluso este, para que jueguen los niños libremente, y, y al haber tanta costa, este, eh, no estamos, en la playa allí, la gente no está amontonada como en una playa del, del del Este o de Colonia o de cualquier otro lado, hay mucho espacio, este, realmente eh, las familias no están unas encima de otras, ni los niños, hay espacio para todos. Entonces, por eso es un lugar este, realmente muy lindo. Y bueno, y este eh, Arasati, eh, Neptuno significaría para nosotros la destrucción de Arasatí, de, del Baniario. ¿Cómo? Está en la ru en el kilómetro, la entrada es en el kilómetro 72 de la Ruta 1, en el pueblito Rafael Peraza y del departamento de San José, sí, y queda unos 23 kilómetros más o menos al, al final este hacia la costa. Eh, y bueno, eh, Neptuno para nosotros significaría como, no sé, me parece nos parece que la destruiría. Este, porque tenemos entendido que, por lo que nosotros hemos sabido, que es una toma de agua, eh, donde hay bombas, donde hay, debe haber un caño grande para subir todos los litros que necesita, donde se debería, se debería generar este, un lodo, que obviamente se va a perder, va a hacer que la playa realmente desaparezca. Este, eh, nos no sé nos enteramos acá por el compañero este que aparte va a haber una laguna y, o algo así para poder potabilizarla y, y bueno no sé dónde será dónde estará instalada la laguna porque ha... sí aparte este Habla, habían hablado como una reserva nosotros nos habían dicho que había, iban a ser como una reserva en el propio arroyo sauce porque al final de donde termina ese camino dan el, hay un corte un arroyo este y bueno eh, no sé realmente creemos que disculpe <risa> Perdón, en realidad no, no, no preparamos fotos y cosas así, no sabíamos que, que podíamos venir tan preparados. Pero, este eh, bueno, y la agrupación Tucutuco está tratando de defender ese espacio, porque viene gente de todo el país realmente, la gente que le gusta este, estar en un ambiente tranquilo, donde se pueda acampar y donde, no sé, una, una vida renatural, unas vacaciones, aquí tenemos una compañera que, <risa> que realmente... Este, Benanian, y bueno y, y nada eh, nos alegra que haya gente que lucha para que Neptuno no se instale allí porque realmente es lo que nosotros justamente no queremos que se instale eh, y bueno y, y por ahora somos un, un grupo de, de, de gente que, que está luchando así pero nos estamos cada vez animando más a, a bueno a buscar otros caminos también este, hemos logrado un montón, porque de reclamar por unos árboles a llegar acá, gracias. Agradecemos a la que comunidad, que ha sido muy importante, es prioritario. Estamos hablando de esto, ¿no? que nos haya trasladado la falta de, la falta de participación y cómo, como no se sabe, no se conoce dónde quedarás a ti, no lo sabemos. San José es ahí, es acá nomás, ¿dónde? ¿Por qué? Un montón de preguntas que en otras cosas nos podemos hacer, 18 y Ejido sabemos dónde queda, el obelisco también, pero hay otras cosas que evidentemente tenemos que prestar atención y bueno, hay muchas cosas que queremos dejar a los presentes, no tomarlo nosotros. Ahora le voy a tocar la, el, la palabra a Edgardo Ortuño, que está en el directorio de OCE, y que yo me atrevo, de, esto es personal, los compañeros no, no me lo piden, pero creo que sí que le podíamos pedir que a la fuerza política que representó en el Parlamento y en otros lugares le pueda reclamar con mayor fuerza, así como la ley de Riego fue un gran disparate que algunos de los que la impulsaron y la llevaron adelante hoy nos dicen, uy, qué macana, pero ya es una ley, ya nos está haciendo mucho daño, y bueno, para dar vuelta a una ley se precisan muchas voluntades políticas que no las hay, entonces le aprovechamos a pedirle al compañero Ortuño que haga un esfuerzo también con la fuerza política para ayudarnos en todo esto. Bueno, buenas noches a todas y todos, muchas gracias por la invitación y por la actividad, por recibirnos también a los Compañeros y las compañeras de, de AUTE que nos refrescaron recuerdos de los, las épocas de, de militancia gremial donde nos prestaban el, el local a los, a los integrantes del saipal el gremio de los estudiantes de, del Instituto de Profesores Artigas. Eh, esta es una estancia importante en un momento clave. El, el proyecto Neptuno viene. Presentado y trabajado, trabajándose a partir de una iniciativa privada que, como ustedes saben, fue anunciada por el Presidente de la República en el, en el Parlamento Nacional desde hace ya poco más de un año. Nos reintegramos de, de una breve licencia, ustedes saben, trabajamos en el, en el directorio de OSE, tiene tres integrantes, dos responden al, a la mayoría, al actual gobierno y tenemos el honor de representar al Frente Amplio este, como posición constructiva en, en, esa, en ese directorio. Al llegar el, el año anterior, el 18 de enero, teníamos en el escritorio ya el, el proyecto de, de aprobación de la iniciativa privada firmada por el gerente general, por el ingeniero este, Castañino. Y desde aquel entonces, estamos hablando de enero... ...del 2021 hasta este primero de abril... ...en el que recibimos el informe final del estudio de factibilidad... ...se ha trabajado eh, es ese proyecto... ...pero hoy queremos compartir con ustedes que... ...tenemos la convicción de que todavía estamos a tiempo... ...de incidir y de decidir como ciudadanos, como ciudadanas... ...provenientes de distintas fuerzas políticas... ...provenientes de los sectores académicos, de, de los sectores sociales de los sectores del territorio, porque el proyecto ingresó no como nosotros quisiéramos, que pedimos que antes de la aprobación de la factibilidad técnica, que por mayoría resolvió el directorio en el último directorio, parece este, increíble el sentido de la oportunidad de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida al convocar esta actividad sin que ellos y sin que yo mismo supiera que la mayoría del directorio iba a plantear en forma tan acelerada la imposición de la aprobación de la factibilidad del proyecto eh, en la semana anterior. El miércoles pasado, cuando habíamos pedido que antes pudiéramos trabajar y recibir el informe de la Comisión Técnica eh, creada por OSE, aprobada por el directorio de OSE, integrado por lo, los ingenieros más prestigiosos que encabezan las distintas gerencias este, vinculadas a este tema, la gerencia de agua potable, la gerencia de la región metropolitana, que también se consultaran las gerencias vinculadas al medio ambiente, áreas financieras, en fin, también los representantes técnicos de los distintos integrantes de directorio, pero eh, si bien ustedes saben y es público que el informe de factibilidad se recibió el primero de abril, al día de hoy ese equipo técnico, ese grupo de, de especialistas no trató el tema, no fue convocado para, para analizar el informe final de la factibilidad luego de un año de estar siendo la contraparte técnica de, este, de los técnicos del proyecto Neptuno que ustedes conocen, eh, viene promovido por un consorcio, las empresas ASEM, CIEMSA, eh, Berques y FAST, e incluso en un marco de este, contrataciones de asesoramientos de otras empresas importantes este, en esa materia. Bueno, lo, el equipo y los técnicos de OSE que trabajaron como contraparte pidiendo información, planteando este, críticas a las propuestas, planteando necesidades. De, de solución de aspectos técnicos no tuvieron la oportunidad de despedirse sobre el informe final de analizarlo, de seguir trabajando en él y por lo tanto no, no pudimos contar en el directorio con, esa, este, con ese insumo tan fundamental de, este, de los mandos técnicos de OCE y se resolvió aprobar el proyecto con el informe a sola firma del gerente general que es un ingeniero prestigioso el ingeniero castañino pero que es también este, un representante de la actual administración nombrado por este, confianza política, ¿verdad? es un cargo este, político del, de la administración. Tampoco este, pudimos tener como insumo, a pesar de que planteamos realizar un convenio con la Universidad de la República, por ejemplo, desde donde la Facultad de Ciencias y grupos de investigadores venían planteando... Eh, llamando la atención de OCE y de la ciudadanía sobre la importancia de trabajar temas como las concentraciones algales de cianobacterias en la zona y otros temas que creemos ameritaban y ameritan la consulta de, de la academia, la, de la Universidad de la República o la participación de, la de, las, de las organizaciones sociales y naturalmente la escucha y la convocatoria a las distintas fuerzas políticas en particular eh, a quienes representamos al a la fuerza política de oposición más importante. Lamentablemente, ese espacio no, no se concretó, pero creemos que a partir del cronograma y de los tiempos que abre la aprobación de la factibilidad, se, tenemos planteado todas y todos nosotros la oportunidad a partir de esta instancia y de otras que venimos planteando, mismo en el departamento de San José, donde estuvimos el martes pasado, la posibilidad de incidir y decidir en la decisión fundamental que está planteado en, en, estos, en estos días, a partir de la resolución reciente del gobierno de que esa factibilidad que aprobó OCE no se expidiera sobre el desafío eh, y sobre el dilema o la contradicción fundamental que está planteado, a mi modo de ver, en este proyecto y que es lo que queríamos compartir con ustedes en esta presentación, compartir información porque creemos que es nuestra responsabilidad estando en el directorio poder colectivizar información interna sobre un proyecto tan importante para hoy pero sobre todo para el futuro de las próximas generaciones, hablamos de 30 años hacia adelante en el proyecto y del aseguramiento del agua potable hacia 2045, 2050, es decir que tenemos que hacerlo con la responsabilidad de estar este, tomando decisiones que van a afectar a los que son jóvenes hoy y niños hoy. Eh, compartir información y también, como planteaban otros integrantes del panel, del panel convocarnos a, a, a asumir una actitud activa, crítica y propositiva para que una necesidad que es real y que tenemos planteada las uruguayas y los uruguayos que vivimos al sur del del Río Negro y más particularmente en el área metropolitana, el 60% de la población del país, podamos conocer, informarnos y decidir sobre, sobre el, el futuro y el aseguramiento del abastecimiento de agua potable. La, la disyuntiva que está planteada y, la, y sobre lo que creo que tenemos que decidir es si el proyecto y la, este, sobre el proyecto y la decisión en juego, que si tendremos la gestión pública de OCE... ¿Ah? de la potabilización del agua como en los últimos 70 años, este es el año del de 70 aniversario de la OCE como empresa pública, responsable del servicio de, de abastecimiento de agua potable y de, y de saneamiento, o tendremos por el contrario la gestión privada de la potabilización del agua, un mal que hemos calificado como un mal negocio porque es más costoso, mucho más costoso, significativamente más costoso para los fondos públicos, y por lo tanto va a ser para, para los usuarios y las usuarias que finalmente terminaremos pagando más en las tarifas, estoy convencido, convencido de ello. Un, este, una alternativa que no ofrece garantías porque entrega la, la, la o transfiere la potabilización a quien no tiene experticia en, este, en la tarea, sí son empresas constructoras importantes, pero no Nada saben de potabilización del agua, como sí o se tiene a los funcionarios, a los técnicos este, y a los trabajadores especialistas en el tema. Y finalmente una solución, la transferencia a la gestión privada, la privatización de la potabilización del agua, que es francamente inconstitucional, porque justamente en 2004, como bien planteaban los y las colegas de panel, 65% de los compatriotas y los compatriotas resolvieron... Dos cosas fundamentales. Y yo siempre digo, atrás de las leyes y atrás de las definiciones constitucionales, tenemos que plantearnos, porque son un contrato social, que es eh, la decisión de fondo que estamos tomando como, como, como comunidad, como ciudadanos y ciudadanas. Y la decisión más fuerte que tomamos en 2004, a mi modo de ver, es establecer que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Siempre primero hablamos del, del carácter público y estatal, que lo es, pero en realidad resolvimos que el Estado, dice la Constitución, una persona jurídica estatal debe prestar exclusiva exclusiva y directamente el servicio de agua potable a, a la población, porque es la forma de garantizar justamente el acceso a todas y todos, al menor costo y en forma universal, a un derecho humano fundamental, que es lo primero que establece la reforma de este 2004, el acceso de agua potable como derecho humano fundamental. Bueno, rápidamente entonces, plantearles que efectivamente tenemos eh, una necesidad, sobre todo ese 60%... De, de compatriotas que vivimos en el área metropolitana, pero es un tema país de todos este, los uruguayos, que es mejorar, avanzar en la cantidad y calidad de, de agua potable disponible, efectivamente lo decía este, recién el ingeniero Kreiberman, estudios que ha hecho OCE, pero que también ha encargado a consultoría fuera de OCE confirman que esa, esa capacidad de producción promedio que tenemos de 700.000 metros cúbicos día en la planta de aguas corrientes eh, y esa demanda que tenemos en ese entorno eh, de, de consumo, de uso de agua potable, que este año con las olas de calor, si algo nos faltaba para ser conscientes del impacto del cambio climático este, y, y del impacto de, de los factores naturales en estos temas, eh, nos llevaron al pico histórico de consumo, el momento de mayor consumo de agua potable en toda la historia del país, lo tuvimos en este verano de 702.000 metros, 702 metros cúbicos día, este, bueno que esa demanda va a crecer y en el 2045 va a estar ubicada en los 840.000 metros cúbicos día por lo tanto tenemos esa este, diferencia que tenemos que cubrir sin duda perdiendo menos agua quedaría para toda otra charla pero también produciendo más agua potable para atender ese tema la OCE venía trabajando desde 2014 en el proyecto de una represa sobre el arroyo Cazupá un proyecto de un costo un tercio menor al que estamos hablando del que estamos hablando hoy en el entorno de los 100 millones de dólares, ¿tá? que iba a permitir triplicar la capacidad de agua embalsada este, en el país, y que de alguna manera tenía como contraparte otro aspecto clave que se habló hoy, que era el fortalecimiento de la capacidad de producción de aguas corrientes, que es nuestra planta, la columna vertebral del sistema, que cumplió el año pasado 150 este, años. Bueno, en esa planta se invirtieron en los 15 años anteriores 55 millones de dólares porque el plan era mayor capacidad de producción de aguas corrientes, unas mejoras que se deben continuar realizando y al mismo tiempo este, la eh, disponibilidad de mayor cantidad de agua bruta para poder alimentar esa planta. Bueno esa demanda el 20 es 45 entonces de esa manera se veía respondida el doctor Tabaré Vázquez salirse del gobierno le entrega el proyecto al doctor Tabaré al doctor en La calle Pou, que descarta este proyecto de la represa de Casupá ahí tienen los principales este, datos del mismo todo lo que se trabajó estudios de ingeniería estudios ambientales todo pronto una inversión país importante que queda en stand-by y es sustituida por este proyecto Neptuno, que como les comentaba hoy, desde febrero de, 20, de 2021 viene trabajando la OCE. Hasta llegar a este abril en el que yo quisiera destacar algunos elementos de información, porque ahora sí, concluido ese estudio, tenemos los datos fundamentales del proyecto. En primer lugar, la inversión, ya no son los 200 millones de dólares que anunció la calle Pou en el Parlamento, son 288 millones 700 mil. ¿Ah? En segundo este lugar, ya no son tres los componentes, la toma de agua del río de la Plata, la planta potabilizadora y la tubería ductora cercana a los 80 kilómetros, sino que en la medida de que se comprobaron los planteos, ...las preocupaciones que planteamos en el directorio... ...nosotros, haciéndonos eco de muchos planteos técnicos... ...verdad, y ciudadanos... ...se comprobó que la presencia de salinidad... ...en niveles no admitidos para su potabilización... ...eran mucho mayores de las que planteaban... ...los promotores del proyecto... ...entre otras cosas porque modelaban y proyectaban... Eh, ...la situación con datos obtenidos en campañas... ...de recolección de datos eh, del año 2003... 2002, 2004, y nosotros exigimos que tuviéramos datos recientes porque el fenómeno del cambio climático seguramente habría alterado este, los registros y los comportamientos naturales en la zona, y eso fue comprobado. De los poquitos días que se planteaba de salinidad, se comprobó que tenemos 66 días, tuvimos en el último año de presencia de salinidad en niveles no admitidos. Este es un registro muy, muy importante que nos sorprendió hasta los que sosteníamos este, que era un problema atender. Entonces el proyecto ahora incorpora un cuarto elemento, que es esta reserva de agua dulce del Río de la Plata, una especie de laguna artificial, digo yo que no soy este, especialista en el tema, un polder, dicen los ingenieros que trabajan en estos temas, que es un, un, un lago, una laguna artificial de 190 hectáreas una dimensión aproximada, no, tiene, no es rectangular, ¿verdad?, pero para que tenemos, tengamos una dimensión de 2 kilómetros este, por uno, una tubería adicional de 8 kilómetros que va a permitir ahora sí responder a otro de los temas que planteábamos, que era abastecer al este de la región conectando Melilla con Cuchilla Pereira, que es donde sale la quinta línea que nos permite ahora sí abastecer todo el sistema, ¿verdad? Y la incorporación de una respuesta a localidades de, de San José que tampoco estaban incorporadas en el, en el proyecto, a pesar de que hay zonas como Ciudad del Plata que tienen demanda fuerte de agua potable y escasez en, en el verano. Eh, bien, el, la capacidad de producción de la planta está ubicando en mil metros cúbicos, este día, recuerden, hablamos de 700.000 de aguas corrientes, que por lo tanto seguirá siendo la planta fundamental, la columna vertebral del sistema. Lo que se incorpora aquí es solo un tercio de la capacidad de producción este, de aguas corrientes. ¿ta? Eh, se plantean a nivel ambiental la incorporación de, de ozonización como tratamiento y, y biofiltración como tratamiento para cianobacterias y se incorpora el, el tratamiento de lodos ¿ah? y la disposición final de los mismos. Este es un poco el, el, el mapa para que la compañía lo decía más desde el territorio, para que tengamos una idea del, del, del plano general del proyecto. Y esto es un corte transversal para, para ver de, de alguna manera lo que preguntaban algunos participantes de, del encuentro de hoy sobre cómo funciona esa doble toma a partir de esta respuesta a la salinidad. Es decir que la planta que está ubicada en el centro tiene capacidad de tomar del propio río de La Plata, ahí tienen ustedes la dimensión de, de la toma, que ingresa un, más de un kilómetro y medio este, al río, ¿da? el transporte de esos 8 kilómetros hacia la planta de de tratamiento a partir de la estación de bombeo de agua bruta y la construcción arriba de esa reserva que yo llamo laguna artificial de, de agua este, dulce para que cuando no pueda tomar la planta del río porque tiene sal por encima de los niveles admitidos tomará el agua de la reserva se abren nuevas este, Interrogantes que planteaban los equipos técnicos nuestros, ya, ya voy redondeando, este, como por ejemplo cuáles van a ser los efectos de embalsar esa agua en la reserva, las, posi las posibilidades este, de exceso de nutrientes este, y por lo tanto la, la posible afectación del proceso de potabilización, eh, la calidad y los lugares de disposición de lodos, temas que creíamos ameritaba seguir trabajando. Termino con el tema central, o por lo menos a nuestro modo de ver de las alternativas que hoy, en las cuales hoy podemos incidir en su definición. No se anima a definir un camino de gestión para estos 30 años, la factibilidad, sino que plantea cinco caminos posibles. En sus extremos, el primero, defendido como la opción 1, por ser la más eficiente, por ser la de más fácil implementación, por ser la de menor costo, y por ser la que aprovecha las capacidades de OCE, es la gestión de OCE del proyecto, la gestión pública de OCE del proyecto. Contrata la construcción, pero enseguida recibe llave en mano y se queda con ese, esos activos, con la propiedad de esos activos, y potabiliza el agua como hasta ahora. Plantean una segunda opción, que OCE cree una empresa de su propiedad, que se lo dé la gestión a CND, la opción 3, que crearía una empresa privada en su seno que sería la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay una propuesta que viene incorporada en la iniciativa privada de saneamiento, a la cual le dan todos los recursos y potestades razón por la cual no la probamos porque es un proyecto privatizador directamente y las opciones 4 y 5 que son las que transfieren eh, el, el, la esencia del proceso al, a la empresa privada ¿Ah? la cuatro a través de un leasing operativo, y la quinta que es la que ha defendido tanto el Ministro de Ambiente como el Director de la OPP en el, en el semanario que pasa el diario País, como el Presidente de OCE, hasta la semana pasada, ayer nos enteramos que hay novedades, este, es el contrato BOT, por su sigla en inglés, Construcción, Operación, y acá aparece la novedad, el privado operaría la planta, es decir, que potabilizaría el agua, y transferencia, es decir, que el privado se quedaría con la propiedad de los activos durante la duración de todo el proyecto, proyecto privatizador. ¿Ah? Este, una muy breve comparación, pero ineludible. ¿Por qué decimos que es un mal negocio? Y porque el propio estudio, que no es un estudio ni el Instituto Cuerta, Cuesta Duarte, ni de ningún ámbito de este, académico que pueda ser sospechoso de anti este proyecto, sino que la propia este, estudio de la propia empresa plantean que mientras la gestión por parte de OSE cuesta 25 millones, casi 26 millones de dólares por año, la gestión cuesta 12 millones de dólares por año más que la gestión pública. Es decir, la privatización no solo viola la Constitución, no solo le transfiere la, la capacidad de potabilizar a quien no tiene ninguna experiencia ni experticia en el tema, sino que además incorpora al Estado, a la empresa OCE y a la población un sobrecosto que al final del proyecto lo tienen ahí abajo, supone un pago de 335 millones de dólares más que el camino de la gestión pública y la realización de este proyecto por parte de OSE. Por tanto, eh, la gestión pública versus la gestión privada está clara este, a favor de la gestión pública. La gestión privada supone que OSE compre agua potabilizada para darle a la gente el sinsentido, la esta incongruencia y la enorme paradoja de que ose con 70 años al frente del servicio de agua potable en el país tenga que salir a comprarle un privado el agua para poder dársela a la población y pagarle una tarifa al privado no solo de lo que consume de agua sino que además un canon fijo para este, contar con la disponibilidad de, de, la, de la infraestructura creemos que es este, un sinsentido y que claramente y no nos va a quedar tiempo, violenta la Constitución. Eh, el argumento central es que OSE no tiene dinero para hacerlo. Con esta gráfica les demostramos que OSE ha tenido la capacidad de invertir 1.300 millones de dólares en los 15 años anteriores en el país, ahí tienen la flecha subiendo, una inversión anual de 129, 116, 100 millones de dólares por año capacidad de inversión que ha caído en los, últimos, este, en los últimos años del periodo y que ahí ven la flecha, ha sido topeada por la actual administración en 70 millones de dólares, ¿sá? es decir que no solo se tiene presupuesto con las actuales restricciones, sino que si se la sacaran tendría todavía más recursos, ¿sá? y tiene capacidad de endeudamiento porque esos son los este, compromisos de OCE... Para los próximos años. En esta administración dejamos de tener. Este, de, en esta administración terminamos de pagar lo fundamental del endeudamiento de los fideicomisos y préstamos anteriores de OCE. Por lo tanto, este informe que es de la Gerencia General de OCE, nombrado por la actual administración, dice en ese recuadro que tenemos 190, capacidad de endeudamiento de 196 millones de dólares disponibles en, este, en esta administración. Ahora sí si termino este, Bueno, la experiencia 12 ya la conocemos Y el tema que acá este, Creo que compartimos todos Que es el mandato constitucional Donde simplemente Les voy a dejar aquí para distribuir Destacados constitucionalistas Son contundentes En que este proyecto es inconstitucional De que debe ser el Estado Quien preste el servicio de abastecimiento De agua potable Que no se puede dividir, que es indivisible y de que lo que decía muy bien el compañero es una fa que es una falacia, decir que solo basta con que Ose te cobre la factura para que el servicio sea estatal y público, no es cierto, por algo muy sencillo. Si Ose no tiene agua potable, porque la hace un privado y se la tiene que, com que comprar, no puede garantizar el cumplimiento de lo que le mandata la Constitución, que es brindar el servicio de abastecimiento de agua potable. Sin agua potable no hay servicio de abastecimiento, por lo tanto con potabilización privada hay inconstitucionalidad porque no se cumple con el mandato del artículo 47. Así que este, yo termino planteando que hay tiempo para la incidencia, que es un poco lo que este, mis antecesores planteaban. A nivel jurídico, estamos en esta última etapa, que dice que aprobada la factibilidad, fíjense, este es el literal C del artículo 19 de la ley 17.555, se vienen nada más y nada menos que una audiencia pública obligatoria, fíjense lo que dice, se tendrá 120 días a partir de la conformidad prestada para convocar una audiencia pública, es decir, a los actores sociales de la zona, este, a las distintas organizaciones sociales, me imagino que a la Comisión del Agua, a las universidades, para luego recién llamar a la licitación este, pública y recién ahí adjudicarse, decir que estamos a tiempo, también empiezan los pasos de los trámites ambientales que nada se ha hecho, perdón, termino, me queda una sola última, ¿Ah? nada se ha hecho de lo ambiental, que es el tema, uno de los temas claves que estamos viendo, tienen que conseguir el estudio de impacto ambiental, que también plantea los temas sociales, no solo los aspectos físicos y biológicos, y, este, y terminan con una audiencia pública, otra instancia de participación que tenemos por delante y bueno, lo político que es la acción que planteaban los distintos compañeros que han hecho que en un mes de trabajo el Ministro pasó de decir que la de la potabilización se encargará el privado y o se va a pagarle por la tarea de potabilizar el agua al día de ayer, día de los trabajadores, declarar el financiamiento y la operación aún no está definido. Así que la movilización, la conciencia y la denuncia viene dando resultados. Sigamos en ese camino. Disculpa, Gracias. Bueno, agradecemos. Eh, las disculpas no son a mí, es por, para que funcione esto lo más fluidamente posible y todos los compañeros que están presentes puedan aportar que hay mucho, hay mucha experiencia acá, la Comisión del Agua y otros compañeros. Venimos luchando hace muchísimos años, hemos estado en audiencias públicas que nos han tomado el pelo, bueno, muchas cosas que, que no quiero esplayarme. Ahora quiero por fin darle la palabra a nuestro invitado especial, Renato Di Nicola, del Foro Italiano del Agua, del Movimiento Europeo por el Agua, y no voy a alargar más porque él seguramente va a decirnos mucho más claramente un montón de experiencia referido a este tema. Bueno, <coughs> bueno, muy buenas noches a todos. Antes que todo, quiero decir que, bueno, me llamo Renato Di Nicola, vengo de Italia, de una región que se llama Abruzzo. Eh, conform hemos conformado el Foro Italiano de los Movimientos del Agua desde el 2016, después del, de, de, de, de, de la lucha del referéndum acá, y, eh, y que eh, participo y hemos conformado también lo European Water Movement, que pone en conjunto varios países europeos que se interesan del agua. Yo no voy a intervenir sobre la cuestión práctica ¿no? uh, y concreta eh, de los varios proyectos que hay acá. ¿no? no tengo el derecho de hacerlo porque tendría que vivir acá sobre todo, pero puedo opinar sobre el método. Eso sí. ¿no? Yo digo que eh, cualquier problema que uno tiene eh, desde su casa a algún gobierno antes que todo se tiene que verificar si la hipótesis es justa. Porque Uh, ¿Necesita agua? ¿Necesita crecer el agua? ¿El agua es una producción o es un bien ecosistémico? Estas son las dos preguntas que tenemos que hacer en cualquier caso. Uh, la segunda es que, como decía justamente el Federico, el Federico, ah, Federico, si no se lucha, no se cambia. Punto. Si no hay correlación de fuerza para nosotros, no se cambia ni acá, ni en Italia, en cualquier caso. La tercera es tener un proyecto, porque obviamente si tú luchas y dices simplemente no me gusta esto, ¿no? es importante, pero no, no basta. Se tiene que decir lucho contra esto y por esto. Esto sí, porque en todas las batallas que hemos hecho y que hemos ganado en muchas partes del mundo, eh, estas son las tres etapas fundamentales. Si no eh, si escapamos de estas etapas, estamos adentro de la etapa de quien de quien manda punto. Eso yo lo puedo decir sin problema y sin entrar directamente en, en, muchas, en muchas cosas. Antes que todo, también tengo que decir que eh, estamos acá porque tenemos un pacto, decimos de amor revolucionario por el agua, <risa> llamémoslo así, que hemos hecho también con ustedes porque eh, nosotros, italianos, europeos, hemos mamado del eh, de referéndum de acá, de Uruguay, con mucho gusto, <ríe> y hemos crecido por mamar bien, y hemos mamado también de la lucha de Cochabamba. En todos los casos, de dos maneras diferentes, eh, hemos dicho como movimiento popular que sí podemos. Podemos rechazar la ola eh, negativa y podemos construir a, o, cosas alternativas. Lo que hemos hecho nosotros es que uh, hemos empezado a uh, pensar que en Italia no había una ley marco sobre el agua. ¿Por qué? Porque así cada uno hacía lo que quería y los poderes concretos se chupaban lo que querían. Ningún partido ha presentado una ley marco en Italia sobre el agua hasta que no lo hemos hecho nosotros. Nosotros, ¿quién? ¿Quién somos? Gente que se interesaba de agua, territorios en lucha como eh, la que explicó la compañera, eh, pedazos de sindicados, eh, sobre todo lo que trabajan en el sector ¿no? del agua, eh, iglesia, acá la llaman iglesia del tercer mundo, no, eh, además, no toda la iglesia, ¿eh? un pedazo de iglesia, eh, pedazos de varias partes de la sociedad, ¿no? alrededor de qué? Que el agua no es un producto industrial, que el agua es un bien eh, sistémico, ecosistémico, que eh, quien controla el agua, controla también nosotros, nuestra vida, porque somos hechos de agua. Y porque, eh, como hemos escrito en nuestra, en, como lema fundamental, se escribe agua, se lee democracia. Si tú me quitas el agua y me quitas la vida, yo no puedo decidir nada más. ¿Qué tengo que hacer si no puedo vivir? ¿no? ¿Qué democracia tengo? Y eh, hemos, para tener esta ley, hemos hecho un trabajo de base en todos los lugares. Y también nuestro nacimiento lo hemos hecho después de 20 reuniones en cada rincón de Italia. Así que nosotros nos, no, no hemos crecido como movimiento de lucha, pero como movimiento constitucional, si no hay, si la gente, si el poder no constitucionaliza el discurso del agua, nosotros constitucionalizamos el agua. Y por eso que hemos, serviría en Italia 50.000 firmas para recoger, para pedir que se aprobara una ley sobre el agua, nosotros hemos recogido 450.000 450, firmas. Sí, ¿Sí firmas? Sí. ¿Y qué hemos hecho? Hemos traído estas firmas al Parlamento, ¿no? Porque ¿a quién teníamos que decirlo? Al Parlamento, bien. Y en el Parlamento había el presidente de la Cámara de los Diputados, que era el más avanzado que teníamos hasta aquel momento en la historia. Eh, yo digo, hay una frase de un, que me, di, me dijo un compañero cuando era estudiante, que la verdad es siempre revolucionaria, también cuando nos hace mal. Bueno, hemos traído como movimiento social 450.000 firmas a este presidente que se llamaba Bertinotti, que era de un partido a cual yo eh, me, me, me, me, me gustaba mucho, decimos así, refundación comunista, y que ha hecho nada, nada. ¿No? Tomó las 400.000 firmas, la puso allá sin explicarlo por qué no. No es que ha dicho, o sea, no sé. Y, no, y tampoco se ha, se ha aprobado, no se ha discutido y ahora en este momento la única propuesta de ley que hay en parlamento presentada es la nuestra. Así estamos en nuestro, en nuestro pueblo. Por eso que cuando después de desapareció la izquierda adentro del parlamento, Berlusconi dijo jaja, ja, acá podemos hacer lo que queremos. no y vamos a privatizar, tanto no hay, no hay ninguno dentro del parlamento. Afortunadamente que nosotros teníamos acá en la cabecita la palabra autonomía social, que los movimientos sociales tienen que tener su autonomía, se tiene que relacionar a todos, a lo institucional, al político, a todos, al sindicato, lo que sea, pero tiene que tener su autonomía, porque sin autonomía hemos tenido tantas cosas que, bueno, y Uh, ¿Y qué pasó? Que en realidad hubo una gran revolución, la revolución de la gente desde abajo. Porque frente a la privatización surgió todo el trabajo hecho en, la, en los años pasados, toda la semilla puesta en cada rincón de Italia. Y sin dinero, sin pasar una vez a la televisión, hemos ganado un referéndum que ha abrogado las leyes de privatización con el 95% de los votos. Y, pero, ¿cómo hemos hecho? Porque también, a veces, yo me, me, me miro atrás y digo yo, la gran! ¿Cómo pudimos hacer este ¿No? Eh, creemos a los milagros laicos, pero a veces no funcionan. Porque, hemos dicho, nosotros somos una parte de, de la gente que quiere el agua pública. Es el pueblo que quiere esto. Nosotros somos, somos un pedazo de pueblo. No más. No somos la vanguardia que sabe todo. Y que decimos al pueblo lo que tiene que hacer. Bueno, no tenemos dinero, pedímoslo al, al pueblo. Hola pueblo, nosotros necesitamos de dinero para hacer la campaña referendaria, no tenemos dinero. Y le hemos pedido, mire, si usted hace, anticipa dinero, nosotros cuando terminamos y ganamos, porque tenemos que ganar en conjuntos o perder en conjuntos, le vamos a, a retomar el dinero que has dado. Y hemos podido hacer la campaña. Hemos... Eh, trabajado dentro de las iglesias, dentro. yo hablé en una cancha, en un grupo de ultras, se lo dije a la, a la, tele, a la radio también esta mañana, un grupo de ultras que no eran de izquierda, ¿eh? pero le dije, mire, usted se tiene que duchar después de la, la, la cancha, ¿no? tiene que tomar, tiene que, y si se le privatizan, ¿qué hacen? ¿No? Y así que me dijeron, bueno, vienes a la cancha antes de empezar el partido, puedes decir algunas palabras. Y me pasó eso también en algunas iglesias. En ¿Por qué? Porque hemos pensado que los sectores sociales no eran solo lo que pensábamos nosotros. Era también donde están, no sé cómo, ¿dónde están cuando desgraciadamente pone a los viejos en hospital? ¿Cómo se dice? Recobro para ancianos. ¿no? Residenciales. Residenciales. Residenciales. Bueno, que es, es un desastre, pero aparte de eso. <risa> bueno, eh, bueno, también eso es social, también los enfermos son sociales, también los niños en la escuela es social, también la gente de, de deporte es social, también el teatro es social, es, todo es social. Y así que hemos in, in, in, investi, no, investigado, inver, eh, dicho, eh, allá tenemos que trabajar. Y por eso pasó nuestra posibilidad. Después, obviamente, todos decían los partidos, lo, lo, algunos partidos decían que han ganado el referéndum, pero bueno. ¿Y qué pasó? Hemos ganado el referéndum. Había la posibilidad de remunicipalizar el agua en muchos países, muchos pueblos de Italia, pero lo ha hecho solo una ciudad, Nápoles. ¿Por qué? Porque tenía el, el único alcalde que no estaba, uh, digamos así, de, de encomienda con el poder institucional. Las otras ciudades no lo han hecho. Y le digo que no lo han hecho no solo los del Partido Democrático, que no sé cuánto es democrático todavía, que desgraciadamente era, viene afuera del Partido Comunista de una vez, eh, pero también otros que se decían opositores, pero para, para la componenda política no lo, no lo han hecho. ¿Y ahora qué pasa? Usted piensa que después del eh, referéndum, de, de que hemos ganado el referéndum, un señor que ahora gobierna Italia, que se llama... ¿Cómo se llama? Ya, ya me estoy tan enojado <risa> que no me lo número? Le... <risa> Ay, la, la, la, la, número? Eh? Draghi, perfecto. Sí. Bueno, no me viene que... Ah. Eh, Draghi era, junto a Trichet, el, lo que mandaba el Banco eh, Europeo. Y escribe al gobierno italiano, ¿y ahora cómo hacemos a no privatizar? Porque ellos son suaves. ¿Cómo, cómo hacemos a externalizar y liberalizar el tema agua? Así que el gobierno intentó de cancelar el referéndum, pero afortunadamente allá teníamos una corte constitucional un poco, decimos, más precisa que bloqueó la cosa. Y en estos años hemos hecho lucha continua ¿no? para defender para que eh, todos los ataques no no no iban eh, como querían ellos. Y ahora la ley está todavía en discusión, pero no se animan ni a, a borrarla ni a cambiarla. No, porque no saben cómo hacer, tiene miedo de la, de la población, porque hasta ahora si nosotros damos un volante a la calle y se si es sobre el agua, no lo quitan al suelo la gente. ¿Mm? Porque hay memoria, afortunadamente también en los jóvenes, no solo en los ancianos, o no lo, eh. pero ¿qué pasa? Que ahora están pensando de hacerlo de otra manera y acá me parece que estamos cerquita, porque eh, eh, ¿qué piensan cómo privatizar? Dice, si lo hacemos como hecho Berlusconi, la gente se, se enoja. Así que han decidido de poner el agua adentro del, de una ley que habla de la libre concurrencia. Porque ahora en Europa el centro no son los derechos, o la Europa de los pueblos, todas toda las cosas que nos dicen. Es la libre concurrencia. Todo se tiene que referir a la libre concurrencia. Y pusieron un artículo allá, eh, competencia, perdón, pede, pede, pede, disculpe, disculpe, competencia, eh, que, que dice que todos los sectores públicos y los servicios públicos tienen que demostrar cada año por qué es más eficiente el público que no el privado económicamente hablando, o sea, desde el punto de vista, no de los derechos, al punto de vista de la, de la posibilidad de ganancia. Mientras que los privados o lo público privado tiene simplemente que renovar diciendo renuevo la cosa, punto. Esto legislativamente, al mismo tiempo, Europa está dando un montón de dinero con la cuestión de la pandemia. Y hay un plan internacional de ayuda. Eh, lo que se refiere al agua está condicionado. Porque nosotros vamos a perder casi el 40% del agua potable porque no arreglaron la tubería. Porque quieren chuparse el, el, el dinero y no arreglar la, la, la tubería. ¿Y qué pasa? Dice: damos el dinero para arreglar la tubería a las gestiones industriales y eficientes. La palabra significa que tiene que ser o privatizado completamente o con privado adentro. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la, la, la, la hacienda más grande que puede gestionar toda el agua en Italia? No es italiana. Cucú. Se llama Veolia. Eh, la Veolia, la, que es la Suez, porque ahora se ha comido la Suez. Bueno, todo este discurso. Y mira, qué desgracia que tenemos, que nuestro gobierno ha hecho un pacto con los franceses. Que somos más hermanos, ¿no? Los italianos, no, no, no, nosotros no lo han pedido, si estamos hermanos, pero bueno, dice que son hermanos y cada cuando se encuentran entre ellos para averiguar las cosas y eh, cada cuando un ministro participa, italiano participa al, al encuentro de ministros franceses y también al contrario. ¿no? Eh, y nosotros pensamos que todo va a crear una privatización de hecho ¿no? y después pueden, pueden, pueden hacer una ley definitivamente que va a privatizar el agua. Por eso que las cosas que yo escucho de Uruguay me duele, pero no solo como me duele, como porque a nivel internacional es importante cualquier cosa pase en cualquier país, porque estos esto es gran hijo de punto punto. Cuando ganan en un lugar, después lo aplican en otro lugar. ¿no? Como nosotros hemos eh, mamados de ustedes, si ustedes hacen cosas negativas, también nosotros tenemos problemas. Y al contrario, y al contrario, sale la, si cuando te sale la mala leche, eh, no, te vas al baño, ¿no? Es que, hay, así, hay que la, la cosa fundamental es entender que hay un poder real y un poder oficial. Tenemos que luchar obviamente contra el poder oficial, que dice la cosa que decía también él, pero hay un poder concreto, que son los que están atrás, pero no de escondido ahora no se esconden, ¿no? son directamente la multinacional o... Los fondos, tenemos un peligro común, que no es solo la multinacional, porque la multinacional por un mes, por un año, dos años, tres años, intenta dar una idea a nosotros, gestionamos mejor, etcétera, etcétera. No, no hacen inversión, después se arruina a todos y lo deja al Estado. El Estado invierte dinero y empieza la reprivatización. Hace siempre así. Porque es un welfare de, de, de, para el mercado. Acá están quitando el welfare para nosotros para darlo a las multinacionales. Pero es más peligroso los fondos. BlackRock a nivel internacional invierte en agua y no le interesa nada. Tampoco que se vea que es bueno o malo no porque invierte, eh, compra en cinco, vende en 20 en un año, después si sí, sí, funciona no funciona, no le importa nada. Por eso que tenemos que, que, que eh, eh, voy a retornar a las palabras eh, con que he iniciado, a cambiar la correlación de fuerza. Y para cambiar la correlación de fuerza, obviamente en, tenemos que luchar en cada lugar, pero tenemos que entender que esta batalla es internacional. Y esto no es un eslogan, no es absolutamente, es una cosa concreta. El año pasado han puesto en cotización el agua en bolsa, sí, que se pone por primera vez, no, por primera vez no, pero bueno, por primera vez de manera tan contundente un precio a un bien común eh, ecosistémico que nos permite la vida. Nos están privatizando la vida. Y cuando fija el precio en eh, California, va a fijar el precio también por, por eh, Australia, porque significa que ellos pueden utilizar el agua que compran antes en el momento que te sirve. ¿no? Mientras cuando no te sirve el agua es, eh, tiene un, un gasto bajo, cuando te sirve se levanta el precio, notevolmente, y juega con nuestra vida. Si usted van a ver qué le ha pasado a los... Eh, Uh, ganaderos uh, uh, australianos no uh, que han tenido que cerrar muchas empresas porque el agua le costaba tanto que no podían continuar con la con el trabajo no y dónde se fue la dónde eso fue tomada la decisión en california no en australia así que tenemos que luchar en conjunto y uh, la, la lucha de ustedes es muy importante es muy importante para por ejemplo para la defensa de los uh, ríos para la defensa de los acuíferos, tenemos el acuífero guaraní. Sí. El acuífero, eh, ¿ustedes saben quién tiene el estudio completo de cómo es el acuífero guaraní? Sí. Ningún país latinoamericano, lo tienen lo tiene los Estados Unidos. ¿Eh? ¿Y Bolsonaro qué ha hecho como primera cosa? Adherir a la posibilidad que se pueda vender, se puede utilizar el guaraní. Así que la conexión entre lucha para la política sí lucha eh, institucional y lucha concreta tiene que estar en conjunto pero la cosa fundamental yo lo digo con con gran ternura te lo digo a ti con gran ternura porque yo soy de izquierda ¿no? mira si no tenemos una izquierda que escucha y siente dentro dentro dentro sí lo que piensa el pueblo y lo que hace y lo el dolor que tiene el pueblo es una izquierda que va a perder se lo digo por una no porque lo quiero que usted va a perder no absolutamente porque hemos perdido nosotros ni tenemos uno capaz adentro del parlamento italiano de ponerse con cadenas allá no se puede privatizar no se puede así que hagan, hagan discusiones pero se sirve no bloqueen el parlamento bloqueen lo que se puede lo que sí, porque, eh, porque no, si es necesario, no, no. Yo, yo, no, yo no digo que... No, no, no, no, no, no, no. Yo no digo que se tiene que hacer en cualquier caso. Pero lo importante es que se tiene que tener siempre un plan A, un plan B, un plan C. Y, y usted uh, todos ustedes tiene que tener fe en, en, en él, ¿no? Si él dice que se va a encadenar adentro del parlamento, ¿no? De, no. Y, y digo, bien no no, no, no solo te voto, porque la democracia no es solo votar, ¿no? No, estoy contigo, carajo. Y la última cosa, ella, mujer, tú tienes que saber que hay miles de luchas en este mundo como la tuya. ¿No? Y que nosotros todos venimos de allá. ¿no? Y cuando os hablabas, yo siento en mí todo lo que dices, porque me pasó también a mí, a nosotros. En mi región tenían que vender, no, no, tenía que dar el agua eh, de los tres ríos más importantes para canalizarlo en el mar y trasladarlo en otro lugar. Y decían que lo hacían porque en otra región había sequía. Bien, después he mirado que la sociedad que hacía esto... Era tan pequeña, no era posible que hacían todo este trabajo. Y hey, trabajando, trabajando, trabajando, hemos descubierto que era una multinacional inglesa y eh, americana, esta, esta, no americana, estadounidense. ¿no? ¿Y por qué me ha dado la idea que se podía vender los ríos? ¿Por qué? Porque miré que en América Latina, cuando venía, que era más jovencido, vi que habían vendido lagos. Simplemente comprando toda la tierra que estaba alrededor, ¿no? Pero oficialmente el lago no estaba vendido. Así que tenemos que continuar nuestra comunicación. Tenemos que continuar a eh, nutrirnos de nuestras luchas y también de nuestros errores. Y es por eso que le, le he dicho nuestros errores, porque puedan eh, utilizarlos para ganar también, porque tenemos necesidad de ganar. Porque nosotros tenemos agua. Yo vengo de Dakar, donde estuvimos a hacer el, el foro alternativo del agua. Y ver la gente que todos los días, ver sobre todo las mujeres y las nenas que se tiene que levantar tempranito para ir a hacer kilómetros, kilómetros de agua para tomar un poco de agua. Y después obviamente cuando la mujer va a la escuela duerme ¿no? eh, y etcétera, etcétera, que se carga todo. No, tenemos que luchar también para lo que no pueden luchar porque están tan desgraciadamente oprimidos que no tienen la capacidad de luchar. Y tenemos que hacerlo para nosotros y para los otros. Y como siempre, se escribe agua, se lee democracia. Bueno, Nicola… Chapó, eh, no es en italiano, ¿verdad? Renato, Renato. Re, eh, Perdón, Regrato Renato Di Nicola. Se, estamos hoy complicando no, con los Renato nombres. Renato Di Nicola, Por eso. Renato. No, no, ya sé, pero me salió Nicola como nombre, fue error mío. Bueno, eh, tenemos para ¡pa! preguntas y aportes muchísimos. <coughs> como los pueblos no tenemos fronteras políticas, la naturaleza tampoco. Entonces, el mundo entero es de todos nosotros y lo sabemos pelear. Eh, tenemos en primer lugar, y ya estamos abriendo el debate, y le estamos avisando, recuerden los materiales. Carmen, cita, Carmen Sosa está este, anotada. Eh, María Selva, Nelson, yo voy anotando para que no haya error en la anotación. El problema es que este micrófono parece que es de mentira, pero es por, la, por, por lo que están grabando y transmitiendo los compañeros. O sea, nosotros tenemos que hablar en voz alta para que los demás escuchen. La idea mía no es que yo hable, sino tratar de ordenar esto y ya voy a anotar. Y les pido a los compañeros que si alguien habla de acá, eh, pasen el micrófono y después los que hablen de allí se acerquen porque este micrófono es importante para que ellos puedan transmitir. Carmen. Hola. No, este, yo simplemente me quedé un poco preocupada realmente este, porque acá el compañero Ortuño hablando de lo que es este proyecto terrible, ¿no? Terrible, todas las opciones. Y. Está claro que en la reforma constitucional el agua tiene que ser prestada por manos públicas estatales, es correcto y es inconstitucional. Pero creo que la reforma tiene una segunda parte que creo que es este, clave clave en este proyecto, ¿no? que es participación, gestión y control en manos de la ciudadanía. Y para eso se creó la ley 18.610, comisiones de cuenca, consejos regionales, esto no pasó por ningún lado. Entonces, a mí lo que me preocupa un poquitito es que estemos dando por hecho consumado que va a ser este proyecto. Yo creo que, eh, más allá de las fuerzas que tengamos, las que tengamos que acumular, creo que también tenemos que transmitirle a la, a la población que más allá de las opciones, el proyecto es inconstitucional porque no pasó por ningún ámbito. Ahora tú me decís que va a haber una... Este, que van a llamar, como lo dice otra ley, a una consulta popular. Eh, que esas consultas populares ya hemos ido a varias y además de no ser vinculantes, este, casi no nos dan, casi no, no tenemos incidencia en eso, ¿no? Pero creo que tenemos que partir de un paso anterior. No pasó por ninguna comisión de cuenca, no pasó por un consejo regional, no hubo, no hubo discusión con la academia, en un tema tan importante como es la potabilización de agua, no hubo consultas a la academia y los compañeros académicos ya han dado informes con eso, que ese no es el lugar, no es la forma, y bueno, digo, parece como, como muy loco que todo esto haya pasado expreso, solamente dentro... No hubo consulta, también me enteré con los, con los técnicos de OCE, entonces yo creo que la discusión la tenemos que poner en otro lado, además de que el proyecto es inconstitucional porque no es público no es público, estatal, todo lo demás, pero no es inconstitucional, porque no es la forma, digo, pasa un poco como pasó con la luz, ¿no? No es la forma más allá del contenido, esto es igual, más allá de lo que diga el proyecto, la opción A, B, C, 1, 2, 3, no es, inconstitu es inconstitucional, tiene que pasar necesariamente por los ámbitos de participación porque así lo dice la Constitución. Entonces creo que también capaz que tenemos que introducir esa discusión, esa discusión sobre todo en la población que, bueno, que, que también conoce poco el proyecto y poco de, de cómo fue el proceso, ¿no? Digo, solo eso. Gracias, Carmen. Eh, a todos los que participen, para que pueda haber mayor participación, les vamos a pedir brevedad, por supuesto, María Selva. Ah, bien, gracias. Divina. Después bueno. Eso, después? Primero que nada, eh, 20 años después. 2002, 2022, eh, creo que, que, que lo que decía Federico y lo que decían eh, muchos de los que estamos acá, bueno, juntos tenemos que pensar cómo salimos de esto, así como en el 2002 nos sentamos, movimientos sociales de todos los pelos, a decir, bueno, cómo frenamos el proceso prioritizador y estamos casi en el mismo lugar hoy por hoy. Entonces, eso me parece como primera cosa que, que, que bueno, eh, te, tenemos que pensarlo y pensarlo juntos y sentarnos, con, sentarnos todos a, a, a poner cabeza en eso y en ese momento dijimos vamos a la constitución porque es lo más fuerte y he escuchado en, el, en estos años también, bueno, esta constitución la hizo el constituyente esta constitución tiene un peso muy grande porque la escribió el pueblo organizado, fue una iniciativa popular y eso le da un peso mucho más grande. Y siguiendo la línea de, de Carmen en lo que fue es el espíritu y lo que está plasmado y respaldado por casi el 65% de los ciudadanos, establece lo que es eh, las, eh, los aspectos fundamentales de esa política nacional de aguas y saneamiento, y cuando hablamos de aguas y saneamiento estamos hablando de, de eso esencial para la vida y de eso que declaramos derecho humano fundamental y en lo que estaría basado. Y estaría basado en, en una gestión sustentable, en el ordenamiento del territorio, en la participación de los ciudadanos en todos los procesos de planificación, gestión y control, y en algo que no he sentido mucho en el debate que hemos dado, y es un aporte al debate, pero que lo dice la Constitución, el establecimiento de prioridades para el uso del agua, priorizando el agua para consumo humano que para otros fines, y el punto D del artículo, el principio por el cual la prestación de servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social sobre las de orden económico. Y el agua no es una mercancía, y es el espíritu de esto que plasmamos y de esto que escribimos, y que... El proyecto Neptuno, claramente, como la ley de riego, pero el proyecto Neptuno, o sea, si o se tiene que comprarle el agua a un privado, bueno, eso es algo que, que, que, que la, la ciudadanía ya saldó, la ciudadanía, la ciudadanía uruguaya ya dijo que no. Entonces, bueno, creo que eh, el estar hoy acá, el convocar muchos, el estar, el estar en debate con este tema, es porque es un tema, claro, que nos, nos, nos preocupa, nos trae, y también el defender eso que hace eh, 18 años se aprobó pero que nació hace 20, 20 años en cómo defendemos y cómo sacamos eh, este bien común del mercado porque sabemos que el capitalismo avanza mucho más rápido que lo, nosotros y se va transformando y va tomando formas que hoy como que esto sería lo normal para lo que escuchás si lo lees así sin tener esta historia y bueno, eh, las falsas soluciones están sobre la mesa y nosotros tenemos que demostrar que son falsas y que ya hay otros caminos que debemos caminar y construir. Nada. Pasamos a Nelson. Bueno, este primero quería saludar. Eh, voz, más alta. voz más alta. Primero quería saludar a la compañera Cristina que vino a, poner la mesa, vino a poner acá en la mesa el humanismo y a defender su territorio, que me parece espectacular. Este, así que bueno. En segundo lugar, este, quería hacer de, dos deducciones. Digo. La primera, que parte ya lo dijo Carmen, este, es que no se ha formado la, la Comisión de Cuenca del Arroyo Sauce, que es lo que está justamente ahí en Arasati, y por tercera vez, este, han dado negativas a conformar esa Comisión de Cuenca, ¿verdad? Este, y después el tema de eh, eh, la gente de OCE, la gerencia de OCE fue a San José a eh, defender el proyecto está, desde el punto de vista ingenieril y recalcaba muchas veces desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista ingenieril. Y aquí nos estamos olvidando de que esto es, este, eh, en realidad, digo, eh, es un proyecto donde eh, no solamente ingenieril, hay un montón de cosas más que están prendiendo esto. O sea, este, es multifactorial y aparte, digo, eh, se necesita la academia para trabajar con esto, ¿verdad? Este, la Comisión Nacional ha consultado durante eh, el año pasado a tres técnicos de mayor relieve a nivel este, nacional. Tres de los cinco, diría yo, tres de los cinco y están completamente... Este, opuesto al Proyecto Neptuno. Este, esto es importante porque digo no se puede dejar de lado este, a la gente que se ha dedicado su vida al estudio del agua, ¿tá? no se puede dejar de lado porque después el proyecto, si algo anda mal hay que cambiarlo y eso es plata ¿tá? y el segundo término, tercer término diría, este, ¿qué está pasando con la salud pública? porque el tema aquí es, eh, vamos a tomar agua ¿no? de Río de la Plata, y Salud Pública acá, que está diciendo con esto? Digo, porque en, por, en proceso de potabilización está bien, digo, posiblemente sea muy eficiente, pero el tema acá es, este, ese resumidero de cinco países, de tres grandes cuencas, digo, y UNIT eh, 833, eh, hay cosas que no las tiene y que no las va a investigar, entonces digo, este, por ejemplo, eh, antibióticos, hormonas y todo ese tipo de cosas, digo, que va a venir de otro, van a venir de otros países o de enfrente de Buenos Aires, y el tema acá es, este, ¿se va a hacer análisis de eso o nos van a dar agua este, a lo que venga? Digo, haciendo fósforo y, y, y carbono y, y de cuo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, yo pienso que eh, le están arreglando fiero por varias cosas, ¿no? Este, primero, desconociendo la academia, y segundo, salud pública, tendría que estar ya metido en esto. Nada más. Ahora pasa Nancy. Sí, llega bien, ¿no? Sí. sí, sigue. ¿Está bien? Llega bien y además hablo, hablo fuerte, así que no hay problema. Este, bueno, voy a partir de una afirmación que hacía Federico, que me parece que es lo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo en la Comisión Nacional la Comisión. Nacional. Este, esto es una lucha política, siempre lo fue, y eso tiene que ver con que depende de la relación de fuerza este, de quienes pensamos de una manera y quienes pensamos de otra. Y se refleja en este tema como se refleja también en la academia. No hagamos de entelequias de algunos este, lugares que nos aportan su conocimiento científico. Sabemos que hay quienes asesoran a OCE diciendo que es fundamental reinterpretar la letra de la Constitución. Y esos son académicos. O sea, al servicio de quién, de la clase, del poder, de la, de, del gobierno, con su oh, política de eh, privatización. Entonces, no hay reinterpretación que valga con el artículo 47 de la Constitución. Es clarísimo, clarísimo. Y sobre todo es clarísimo que no puede, como decía Selva, este, anteponerse las razones económicas a las razones humanas y sociales. Bueno, es decir, es tan clara, tan clara, que lo, los invito a todos a, a leerlo de nuevo y a defenderla porque eso es lo que el pueblo uruguayo cree, creyó y cada vez está más consciente de que el agua hay que defenderla. Que es, además, un problema internacional y como plantea este, Renato, es decir, la lucha es una, una y solo una, es lo que tratan de evitar por todos los medios que nosotros nos hagamos conscientes. Porque si es así, si lo que están a, encima de todas estas políticas es el Banco Mundial, es el Banco Interamericano de Desarrollo, es la CEPAL, es la UNESCO, es la Naciones Unidas, obviamente que van a tratar de evitar que se entienda que la lucha es internacional. Además, es muy serio lo que dijo Renato recién, y nosotros se lo podemos decir con total honestidad desde el Uruguay al compañero, si él sigue peleando solo en su organización política, que no ha salido nadie a decir que esto es una barra basada y un abrupto del actual gobierno, si no se dice junto a él que esto es una privatización de, con cinco variantes, si no salen las organizaciones políticas que se dicen oposición, porque hay que tener una política constructiva con el gobierno que está destruyendo todos los derechos que hemos conquistado con la lucha, evidentemente que la cosa va a estar, como planteaba el compañero, con duda legítima, con relaciones de fuerza desfavorables para todos nosotros. Ahora, no quiere decir, no quiere decir eso, que los, los trabajadores y los de abajo en este país no van a salir a pelear por lo que creen. Yo creo que pueden, con la fuerza que tenemos y a pesar de algunas otras que intentan no pelear, por estos derechos, porque yo estaba mirando las cinco variantes, Edgardo, y hay muchas variantes que las venimos sufriendo en todos los entes públicos, y se hicieron, no se hicieron ahora con este gobierno, se hicieron en los últimos 15 años, como las 27 sociedades anónimas que se crearon en los últimos 15 años alrededor de los entes públicos, con el 95, el 100% del dinero del Estado, entonces digo yo... ¿Cómo vamos a convencer a la gente? Decir que tenemos autonomía, que nosotros pensamos por nuestros propios medios, que hay saberes que no son académicos y que son tan válidos como los académicos, que estén al servicio de todos, no cualquier académico, porque yo ahora estoy viendo que hay ciencias y ciencias. Por ejemplo, eh, a la compañera, Selva que es socióloga, o a mí que soy politóloga por casualidad, no sirven porque son ciencias sociales, las duras son las que sirven. Entonces aparecen algunos científicos, algunos académicos, que es la palabra santa y vienen y nos dicen que somos estúpidos, que no entendemos, que no aprendemos. Y entonces tuvimos audiencias públicas donde algunos que hoy se mantienen como técnicos fundamentales de OCE, y del Ministerio y la Dinama nos dijeron en una audiencia pública con mil personas en, en, en Tala, no en, en Soca, en Soca nos dijeron que éramos estúpidos con esa palabra y con cosas peores, y te puedo decir nombre y apellido, porque están aún con la confianza de este gobierno también y de estos directores de OCE y directores de la Dinama, y de la Dinagua, además. Entonces digo. Esa experiencia la tenemos, la acumulamos, tenemos que compartirla y confiar en nuestras propias fuerzas. Estoy totalmente convencida que si nosotros salimos a hablar con la gente, tú que votaste por la reforma constitucional del agua, tú que defendés y sufrís el problema del agua en el Solís Chico, ¿Ves cómo? Las autoridades meten ahí un trasvase de agua del Solís Chico a la Laguna del Cine sin consultar con nadie, haciendo barrabasadas. Barrabasadas. ¿Cómo, por ejemplo, hacer un primer tramo de ese trasvase en una zona donde llegaba el agua salada del río La Plata? ¿Y saben qué hicieron? Hicieron otro otro primer tramo, pero no el segundo y el tercer tramo que les decimos vayan directamente a la planta para no mezclar las aguas del Solís con la laguna. Entonces, ¿cómo vamos a confiar? Y sí, termino, discúlpame. ¿Cómo vamos a confiar en audiencias públicas? Las vamos a aprovechar, ¿cómo no? Las vamos a aprovechar, como aprovechamos estos debates, pero también diciendo con independencia política y organizativa de, los orga de las organizaciones, este, eh, políticas y de las instituciones del Estado eh, lo que necesitamos. Y estoy confiada en que siempre dijimos que tenemos la columna vertebral de los, del sindicato de FOSE, la Federación de Funcionarios de OSE, que siempre han estado y han permitido que la Comisión Nacional en Defensa del Agua, única comisión que después de un plebiscito se mantiene porque la conciencia de unos pocos, de que esto iba a traer cola, nos permitió quedarnos y nos permitió seguir avanzando en el estudio y nos permitió estar hoy discutiendo de igual a igual con un compañero que está defendiendo eh, una posición que su función le obliga a buscar un intermedio. Pero le decimos, no, solo, solo porque es más barato o es más caro, no vamos a defender Casupá, solo Defendemos Casupá si hubiera sido discutido y estudiado por todos nosotros en los organismos de cuenca, que nunca se discutió. Entonces no podemos defender lo que no conocemos. Y si es más barato, bárbaro, pero ¿saben qué? Necesitamos agua de calidad y agua suficiente porque algunos en la costa de Oro y en la costa estamos sufriendo la falta de agua y la turbidez del agua. Y allí hay un miembro del OCE que conoce de nuestras batallas este, en, en la zona de comisión. Bueno, pero el, el, el señor venía a las comisiones de Cuenca eh, y sabía de nuestras peleas. Así que muchas gracias, creo que hay posibilidades de pelear, confío en, por abajo en que estos debates se encuentren con esta, este eh, objetivo internacionalista que planteaba el compañero. Gracias y perdón, que me fue. Mm, tenemos un problema, eh, a todos, se está yendo la gente ya estamos sobre las 9 de la noche nos quedan pocos minutos y acá había una propuesta que era la de propuestas, sí, sí era la de propuestas ¿no? entonces ¿cómo salimos de acá? Marcos eh, Marcos, para quienes no lo conocen algunos lo estamos conociendo es el novel Secretario del Agua de la Federación de Funcionarios de OCE, en él tenemos mucha confianza, así que Agarrar este, este, esta agua caliente. Exacto. Eh, bueno, celebrar primero este, este debate que está tan bueno. Eh, saludar a los compañeros de AUTE que nos prestaron el local eh, de, de las propuestas. Si, si, si bien venía a presentarme como secretario del agua en este entorno que no es nada fácil, bueno, ser el nexo en la comisión, en las diferentes organizaciones que estén trabajando con todo el tema de agua a nivel Uruguay y FOSE, eh, bueno. Esperamos que la próxima, el próximo debate sea en nuestro local sindical, que ya lo han sido por un tema de tiempos, este no pudo ser, pero bueno, esperamos en, en los próximos debates en el local sindical nuestro, eh, que cuentan con FOSE para lo que necesiten, y también ya está, de la Secretaría estamos organizando los compañeros para que los próximos debates puedan ser en el interior. Yo vengo de Cerro Largo, ayer de, hablando con los medios de Cerro Largo, la verdad, el proyecto Neptuno no está... Mismo los actores políticos tampoco lo sabían. Yo venía hablando en el viaje con algunos act actores del, de, de allá de Cerro Largo y realmente no. El proyecto Neptuno, o eh, ahora como le gustan hablarlo a algunos, no, no lo conocen muchos. Así que bueno, eh, empezar a trabajar para, para que los próximos debates sean en el interior con los trabajadores de OCE que, que trabajan y laburan en, la, en las usinas. Nada más. Cortito al pie y proponiendo cosas concretas. Gracias, Marcos. Gracias a todos los compañeros que están proponiendo, todos los compañeros que están es diciéndonos, digamos, lo que tenemos que eh, desanudar, ¿verdad? Y urgente, porque los plazos corren y no es un tema de lentitud y no se trata de eso. Cada uno de los que ha participado. Iván se anotó, Iván, a, este, prometés que vas a ser breve... Está. Bueno, quejas acá? No, pará, pará, pará, No, por las dudas, digo, porque nos quedan pocos minutos, que no nos quede vacío el salón. Gracias. Este, bueno, saludo a todos, saludo a los tucutucu, a la compañera, este, saludos Cristina Silvana y a toda la barra. Nos vamos a ver ya el 11 por este aplazamiento, vaya a saber si limpio o sucio de esa audiencia, ya sabremos qué contenidos tiene. Así que nos vemos pronto por allá, porque los movimientos sociales, más allá de partidos políticos, gobierno o oposición, vamos a, a estar encontrándonos como aprendimos en casi todos los referéndums. Porque los referéndums en este país se lograron, fundamentalmente por movimientos sociales, trabajadores, organizados, sindicalizados, con partido o no, que lograron hacer defender las empresas públicas, y en este caso el agua, ¿no?, entonces yo este, saludo primero a la gente del territorio, nos vamos a ver con todos allá este, el 11 y en todas las instancias que sean necesarias. Como decía Nancy y otros, este, la vida política, la vida objetiva del país está demostrando que ya no todo está cortado por partidos políticos, ya no son grandes áreas de poblaciones eh, a favor o en contra de una sociedad más sana, pero ya no está pasando por ahí. Y creo que todos los partidos políticos y coaliciones y alianzas lo están este, viviendo, eh, nos guste o no nos guste. Entonces, eh, el pueblo uruguayo va a seguir encontrando la manera por eh, por fuera de los partidos, por fuera de las instituciones, adentro y afuera de las cuencas, en encuentros de pueblo, de redes sociales, de comunidades, de la gente del territorio, sin darle lecciones nadie a nadie de encontrarnos democráticamente, y eso, esos artículos logrados por parte de trabajadores, eh, asistentes jurídicos, profesionales universitarios, que es esa ley votada en el 2004, tiene que hacerse respetar, porque además de la movilización social, yo le pregunto a Ortuño y le pregunto a los actores que tienen directamente algún involucramiento institucional, ¿está pronto algún tipo de escrito para definir y denunciar en los juzgados, que esto, si se llegan a animar y lo terminan licitando, es inconstitucional, está previsto ese movimiento, porque o lo hace la oposición o lo van a tener que hacer los movimientos sociales, pero además hay que denunciar que es inconstitucional, y que vamos a defender cada una de esas partes que acá Selva y Carmen nos decían y que casi todos o varios conocemos, eso también hay que defenderlo y hay que denunciarlo, no cerrados en un juzgado, movilización en las calles y en el territorio, pero me parece que hay que hacer todo. Así que les agradezco a todos, a cada uno de los participantes por todos sus aportes, por el conocimiento que nos brindaron, a Renato por sus experiencias, y le pregunto al diputado, al director, ¿es posible que compartas ese material que tú trajiste? No sé si con la Comisión del Agua o okay, qué, porque tiene un montón de contenidos y de datos que, que no son muy importantes. Muchas gracias. Bien, eh, María Selva me, me pidió un segundito y después está Robert. No, no, por las dudas que no se me ofenda ninguno. No, eh, simplemente yo lo que digo es, dado la hora, dado todo eso, antes que nos disolvamos, bueno, que, un día, poner un día de la semana frente, eh, alrededor de la mesa de FOSE eh, para, para pensar juntos todo esto y vamos a... La próxima semana. La Hoy, próxima eh, ¿no? semana, un día, a una hora, o sea, un día alrededor que se... de la mesa, que bien bien que no sea el nos vamos a no, Bueno, maña, maña, bueno, perdón, Robert. Es sencillo y complementario lo que dice. De... Un saludo a, a gardo Ortuño, que hemos luchado en otra en otra batalla. Este, y a todos lo demás también, pero digo, en el caso de que no le tuve la oportunidad de. No, este, la propuesta es esta. Yo me parece que venimos de un cascotazo grande con el la ley de riego. Hace un poquito tuvimos otro cascotazo con el 27. Y ya que se va a dar esa posibilidad de, de reunión y todo eso, hay que analizar. Y la preocupación de Federico creo que abrió, abrió cancha para varias de las intervenciones. O sea, ¿qué hacemos? hay que tener en esta, en, esta, en esta situación la posibilidad de que no tengamos que hacer un plebiscito nuevamente. Entonces, vamos a tener que hacer otra cosa y otra cosa, hemos perdido un poco reflejos y, y, y la justicia tenemos te, ya tenemos también además lo estamos abarcando, pero la justicia es, está hay un trámite ahí en la justicia nuestro. Ahí está. Creo que tendríamos que poner una especie de otro movimiento popular social que se ha mantenido con, con creces: fue el de derechos humanos, con el caso del primero de mayo y también con la de las madres la, en Argentina, los jueves. Quizás de aquí hasta que se termine esta situación, tengamos, y yo propongo el 22 porque el 22 de marzo es el Día del Agua, repetir los 22, 22 de marzo todos los 22 de mes, jornadas en las plazas y todo eso, hablando con los vecinos, con un volante sencillo, corto, preciso, especialmente en los lugares donde tenemos broncas grandes con el agua, en el caso no nuestro parque de plata, pero hay otros lugares, y buscar de esa manera tratar de empezar a dialogar y meter la semilla en los vecinos. ¿no? Capaz que tenemos que hacer un plebiscito, yo me inclinaría por probar a esta altura... Otra movida. Por, por, eso, bueno, por eso mismo. Por eso mismo lo planteo y planteo. Planteo eso como una discusión que podríamos llegar a abordar en la próxima reunión. Eh, bien, eh, creo que con la propuesta de María Selva. Selva ahora eh, antes María Selva. Eh, ¿Qué voy a hacer? No puedo sacarme el María Selva. Era, mi mamá era Selva y teníamos muchas Selvas en la familia. Entonces Selva eh, se refería a la mamá y para nosotros es María Selva. Entonces este, que es con mucho cariño además. Entonces que además es indisoluble pensar en César y, y Selva justamente, que han sido puntales en, en todo el trabajo del agua y es bueno recordarlos con ese cariño. Y con esa entrega que siempre tuvieron desde Tacuarembó, viajando, yendo, viniendo y aportando. Pero esto era... Pasan esas cosas, ¿no? Cuando uno trabaja años con los compañeros. La propuesta me parece concreto, buenísimo, pongámonos las pilas porque esto tiene un tiempo urgente y no es el tiempo de los partidos políticos, no es el tiempo del estilo político de Haití. No, no, eh, se acaba ahora, mañana, pasado, es reurgente. Tomemos eso. Gonzalo, fuiste aludido y tú has participado en muchas cosas que, que hemos compartido, ¿no? El, el compañero me dijo que ahora está en fiscalía, él no está más en, en... Pero tiene experiencia, porque además en la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, que es otra de las cosas que dicen que está, que colapsa, qué sé yo, está el tratamiento de lodos, que no se hace y por eso el río Santa Lucía está en peligro, y que, que el Estado uruguayo invierta en ese tratamiento de lodos y ahí recuperamos calidad de las fuentes de agua muchísima. De eso hemos estado hablando muchísimo. Gonzalo, que ha estado en muchísimas más reuniones que yo creo, porque... Ibas como digamos funcionario y tenías más tiempo, capaz que tenés algún otro aporte para hacer y aprovechamos tu, digamos porque después no sé cómo conectarnos con, contigo. Sí, eh, eh, solo comentarles que en voz alta. El jueves cinco, en la francesa, sí. sí. Estamos en la mesa. El agua es de todos. El agua es nuestra y el territorio también. Yo creo que es interesante la presencia y la función en esa actividad para plantear lo que está la actividad. a pero no hay que Bien. No, no, lo, lo, la demás, quienes han participado, perdón. Che, este dialogado ahí a mí me van a rezongar porque permito los dialogados. ¿Cómo es esto? ¿Hay ¿Alguien ha Lo que estamos queriendo es redondear para terminar, compañeros. La, me parece que, no sé si hay alguna, eh, algo para agregar. Lo, no, no, yo sé que hay para agregar. Pero en la medida que... Bueno, por eso, si alguno de los compañeros quiere responder algo de lo que se ha planteado... ¿Eh? No te creo una frase de hoy, me dijiste termina y no terminaste. No te creo nada, pero bueno, me decí, termine, termine y horas". Quizás el problema sea ese, tenemos que re reconstruir la credibilidad y la confianza desde la autocrítica y siempre hemos estado en eso. Por eso hoy recordaba mis tiempos militantes, de militante estudiantil en este local, porque siempre hemos estado en la militancia. Eh, decirles que, que es absoluta, por supuesto que está a disposición esta información y toda la información a la que podemos acceder como integrante del directorio, claramente no, no a toda, y ya le cuento a los compañeros del sindicato, hoy me comentaron que pasaron por la sala de directorio y había un PowerPoint más grande que ese que decía universalización del saneamiento, iniciativa privada, esa no me invitaron, así que probablemente algunas no, este, no, nos, no, no accedemos, pero a las que accedemos están a disposición. Eh, plantearle al compañero que venimos del seno del pueblo Y vamos a seguir siempre ahí Y venimos ahora de una reunión Con la bancada de senadores de nuestra fuerza política Para pedirles o exigirles Que tomen el tema Y han convocado al Ministro de Ambiente Y al Directorio de 12 al Parlamento Para pedir cuentas por este proyecto Son pequeños pasos, el compromiso está eh, El compromiso de trabajar juntos El compromiso de aprender De la experiencia A veces la división este, de quienes pensamos en los temas esenciales, lo mismo genera espacios para que los que venden todo se hagan con el poder. Eh, unidad, unidad, unidad. Defendamos, como bien decían este, vos mismo, ¿no? el agua como elemento clave para la vida, como recurso humano. Pero yo vuelvo también a lo del principio, ¿verdad? Recur eh, derecho humano fundamental, el acceso al agua como un derecho humano fundamental siempre nos van a encontrar en esa pelea desde los distintos roles y con las limitaciones que tienen los roles este, que nos tocan tocar en jugar en cada momento en este caso incluso limitaciones constitucionales no no lo que sí les digo lo que sí les digo es que de alguna manera toda esta movida que hemos hecho hay alguna cosa ha generado porque ya el ministro dijo Tranquilo que no está este, resuelto. Es el momento ahora de, de la acción, me parece, en conjunto. No, no puede, puede ser que no es necesario porque se va a ganar antes de, de encadenarse, pero no, no no hay que tener fe. Pero tiene que estar en disposición de eso es la, más, la cosa más importante. No la, la única la, la única cosa que, mmm, que quería agregar es que se tiene que romper esquemas. Si nosotros tenemos una, una, un una porcentaje de gente que está con nosotros, verificamos porque no es siempre así, porque a veces nosotros pensamos a lo que hemos ganado, pero eh, el futuro eh, no, no lo vemos siempre. ¿no? Así que rompemos los esquemas, vamos también en ambientes donde pensamos que no piensan como nosotros ¿no? y vamos a eh, poner los problemas. No, no es que cioè, no romperle eh, cioè, siempre democráticamente, pero romperle la, los esquemas. Yo no sé, por ejemplo, qué relación tienen ustedes con toda la iglesia católica o con todas las iglesias, pero nosotros, por ejemplo, en Italia hemos podido bloquear el Consejo Mundial del Agua, que quería ser el foro internacional en Italia en 2024, porque estuvimos al, del Papa directamente, ¿no? Y le hemos pedido, como fuera posible, que se escribía una laudate sí, si, y después en, en, la, en la capital de donde se eh, ha, ha hecho esto, se hacía un encuentro de multinacionales y se paró la cosa. Nunca habíamos podido pensar antes que tenía que, que hablar con el Papa. Ahora, no estoy diciendo que, te, que usted tiene que hablar con el Papa, pero eh, la, eh, pensar, no, pensar. Pensar que hay un encuentro de teatro o de cualquier cosa que habla de un tema cualquiera ¿no? y que no es nuestro ámbito, es un error increíble. Todo el social en nuestro ámbito, en todo el social tenemos que intervenir. También cuando hablan ellos, los otros, por ejemplo, uno, un solo ejemplo, la derecha siempre habla de patria, patria, patria. ¿Por qué? Porque quiere después estar contra otra patria que quiere la patria. El nacionalismo conocemos bien. Ella tiene que decirle, y la gente como ella, decirle, mi patria es mi territorio, donde estoy, donde vivo, carajo. Eh, voy a pasar a Federico Romina, había pedido la palabra por las dos... Pará, pará, pará, pará, pará, un segundito. Oh, por favor. No, la hacemos bien bien cortita. Yo, solo una cosa. Primero, la disputa es conceptual sobre quién y cómo se tiene que producir el agua y cómo entendemos el agua. Por lo tanto, yo comparto algo que se dijo ahí. No, no es un problema. Por supuesto que sirve para convencer a la población y generar una idea que algo sea más caro o más barato, pero no no es ese el, el problema de fondo. Tampoco lo son las formas. A mí me parece muy importante que tengamos el artículo en la Constitución y que existan las comisiones de cuenca y demás pero las formas sin correlación de fuerza, que Renato fue muy claro en eso, así que no lo voy a repetir, las formas sin correlación de fuerza a nuestro favor no sirven, en este país es legal la, es constitucional la impunidad también, ¿sí? para ser claros, sí, perdón, me pongo me quiero poner polémico a, a la última hora, pero para ser claro, por supuesto que es muy importante que esté en la Constitución, por supuesto que es importante que citan las audiencias, y por supuesto que son importantes que se citen las comisiones de Cuenca. Ahora, si no tenemos fuerza, esas cosas... Quedan a un costado, lo que define es la correlación de fuerza. Y la correlación de fuerza, yo a mí no me gusta ser abstracto, ¿sí? es, es de ideas pero es en concreto entre el capital por un lado y el pueblo por el otro, es de clase, porque si no la dibujamos... Y eso es lo que está... Claro, porque en área de ser políticamente correcto y demás, parece que las cosas no fueran así, las cosas son así, lo que está de fondo el interés atrás del agua es un interés de clase, de lucrar con el agua o de que esté a disponibilidad de la clase trabajadora del pueblo, ¿sí? para ser claro y es de ahí que tenemos que construir fuerza uh -huh. si no, querer quedar bien con Dios y con el diablo no se puede, ¿sí? querer quedar bien con el capital y con los trabajadores, es quedar bien con el capital sí. punto ¿Está? entonces, la FOSE, la FOSE está, y por supuesto que la FOSE está a disposición para, est para esto que se plantea, será cuestión de, de coordinar y que los trabajadores de OSE vamos a estar para esto Carmen, está de Romina esperando. De la nacional, che. La filial de San José es una filial. Es, acá hay compañeros que ya la pidieron la Comisión de Cuentas para discutir este tema. Bueno, cuando se haga la Comisión de Cuentas, tenemos que no, no, no, hacer un poquito, ¿eh? sí, ¿no? Porque ahí sí tenemos. No. Las cinco opciones no son lo mismo. Tener pero, la empresa pública, no el Estado, el del agua es estratégico, compañero. Yo no puedo hacer muchos ¿sí? ¿sí? políticos acá, pero en algún otro momento lo haremos. Ya dejaremos.